Número 24, correspondiente al día de hoy, 7 de julio del 2022. Señora secretaria, por favor, verifique el juoro reglamentario. Vamos a pedir al concejal Fernández, o a la concejal Mujer. Ya, concejal Fernández. Vamos a pedirle para esta sesión también que el concejal Miguel Fernández colabore en la lectura de los informes en esta sesión por motivos de salud de la concejal secretaria presente en esta sesión. Por favor, concejal secretario, verifique el quórum reglamentario. Existe el quórum reglamentario con 10 concejales en sala, señora presidenta. Con el quórum reglamentario instalamos la presente sesión, señor secretario de lectura al orden del día para la fecha. Siete sesión ordinaria número 024, que era 2022 2023. Santa Cruz, 5 de julio de 2022, presidencia del consejo se convoca a los señores concejalas y concejales a la sesión ordinaria número 024, que era 2022-2023, que se llevará a cabo el día, viernes, el día jueves 7 de julio de 2022, ahora no hay 30 a.m. en el módulo María de Matías, el distrito municipal número 9, ubicado en el barrio occidental España, perdón, en el barrio Oxibol, España, V122, de acuerdo al artículo 19 de la ley de los municipales, y en concordancia con los artículos 8, 32, inciso si E y F, 70, 75 y 85 del Reglamento General del Consejo Municipal se propone el siguiente orden del día. Punto único, informe de comisión. He leído, señora presidenta. Gracias, señor secretario. En consideración el orden del día, los colegas que estén de acuerdo con su aprobación, sírvanse a levantar la mano. Informe, señor secretario. Diez votos, señora presidenta. Aprobado el orden del día, señor secretario, de lectura a los puntos del orden del día. Voy a dar lectura a la primera relación de informe de la Comisión de Constitución y Gestión Institucional, informe CM-CCGI, número 04, que era 2022, 2023 Santa Cruz de la Sierra, 20 de mayo de 2022. Referencia. Informe legal sobre mi nota de adjudicación definitiva de los terrenos ubicados en la U V 147 Mazanono, lote número 22, a favor de la señora Felipa Pilco Nina... Hoja de ruta número 72, que era 2022. Expediente número 667, que era 2022. Proyecto de oficio. Recomendaciones. De las conclusiones anteriormente relacionadas, del análisis legal y de los cometos citados en el presente informe, la subcrita de Comisión de Constitución y Gestión Institucional, en el marco de sus atribuciones y competencias, recomienda al, co al Pleno del Consejo Municipal lo siguiente. 1. Aprobar el, el presente informe de la Comisión de Constitución y e Institucional. 2. Remitir oficio al, al orden ejecutivo municipal devolviendo el expediente original relativo a la minuta de declaración definitiva del lote de terreno con una superficie de 295.54 metros cuadrados ubicado en la zona este. Distrito Municipal número 8, B147, Manzano 1, lote número 22. Para que se anexe al odial actualizado del terreno y la documentación extrañada en el presente informe para fines de su complementación. siguiente informe. Siguiente informe. CM-CPOMS, quebrado mi, perdón, número 34, quebrado 2021-2022. Referencia. Informe sobre, sobre minuta de ejecución definitiva del lote terreno ubicado en la BB147 de Manzano 1, lote número 22. A favor de la señora Felipa Pilconina, hoja de ruta número 72, quebrado 2022, expediente número 667, quebrado 2022, proyecto de oficio. Santa Cruz de la Sierra, 24 de marzo de 2022. Recomendaciones. De las conclusiones anteriormente relacionadas del análisis técnico-legal de los comentarios citados en el presente informe, de la suscrita de Comisión de Planificación de Obras Públicas, Medio y Servicios, en el marco de sus atribuciones y competencias, recomienda al pleno del Consejo Municipal lo siguiente. 1. Aprobar el presente informe de la comisión. 2. Remitir oficio a la orden ejecutivo municipal devolviendo el expediente original relativo a la minuta de adjudicación definitiva del lote de terreno con una superficie de 295.54 metros cuadrados ubicado en la zona sudeste. Del Distrito Municipal número 8, V147, Manzano 1, lote número 22, para que se anexe a lo actualizado del terreno y sea devuelto a la URAP para proceder de acuerdo a ley. A los efectos, juntamos proyecto oficio, Esto cuando se fuera para los fines consiguientes. Leído, señora presidenta. En consideración, los oficios, los informes y oficios de las comisiones de planificación, obras públicas, medio ambiente y servicio y constitución y gestión institucional. Los concejales que estén de acuerdo con la aprobación de los informes y oficios de las comisiones.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 de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicio y Constitución y Gestión Institucional, remítase al órgano ejecutivo municipal. Señor secretario, de lectura los siguientes informes y oficios de las comisiones de Constitución y Gestión Institucional y Administración y finanzas. Comisión de Constitución y Gestión e Institucional, informe CM-CCGI número 532, que era 2021 2022 asunto, informe legal referente a los contratos administrativos, unidad operativa, desconcentrada alumbrado público. Para su para conocimiento, hoja de ruta número 95, que era 2022, T-1074, que era 2022. Recomendaciones. De lo relacionado anteriormente del análisis legal y las conclusiones anteriormente relacionadas, se recomienda al Pleno del Consejo Municipal. 1. Aprobar el informe de comisión más el oficio dirigido al alcalde municipal, indicándole que este órgano fiscalizador ha tomado conocimiento de la suscripción del contrato UODAP número 04, que es 2022, suscrito por la Unidad Operativa Desconcentrada del Obrador Público correspondiente a la gestión 2022, cuyo proceso de contratación fue realizado en base a lo establecido en las normas básicas del sistema de administración y bienes y servicios aprobadas mediante decreto supremo número 181 de fecha 28 de junio de 2009. Entre, dos, entregar copia de los contratos remitidos al, por el órgano ejecutivo municipal a las concejales y concejales municipales para que, de acuerdo a las atribuciones conferidas por ley, puedan ejercer su facultad fiscalizadora. 3 remitir el presente expediente con hoja de ruta, con hoja de ruta número 095, quebrado 2022, a la Secretaría del Pleno del Consejo Municipal, para que el cumplimiento del artículo 34, inciso C, del reglamento del Consejo Municipal, sea conservado y registrado en la oficina de archivo de este órgano deliberante. Comisión de Administración y Finanzas, Santa Cruz de la Sierra, 20 de abril de 2022, informe cm af número 044, quebrado 2021-2022. Asunto. Informe referente a contratos administrativos o a la modalidad de contratación AMPE, elaborados por la Dirección de la Unidad de Operativa Desconcentrada del umbrado Público, hoja de ruta número 95, quebrada 2022, expediente 1074, quebrada 2022. Recomendaciones. En tal sentido, la Comisión de Administración y Finanzas recomienda: 1. Aprobar el presente informe de la Comisión de Administración y Finanzas. 2. Remitir al orden ejecutivo oficio número CM y 11AF, quebrado. No, perdón, número 198, que 2021-2022, en el que se devuelve el expediente número 1074, que era 2022, con hoja ruta número 95, que era 2022, para complementación de la documentación requerida. 3. La documentación presentada debe adecuarse a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento General de Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a los efectos de la Junta Oficial Correspondiente. Leído, señora presidenta. En consideración los informes y oficios de las comisiones de Constitución y Gestión Institucional y Administración y Finanzas. Los concejales que estén de acuerdo con la aprobación de los informes y oficios de las comisiones de Constitución y Gestión Institucional y Administración y Finanzas sírvanse levantar la mano. Informe, concejal secretario. Por favor, no lo no, viso. Eh, De nuevo, pregunta. ¿informe concejal secretario? Ocho votos y una abstención. Aprobados los informes y oficios de las comisiones de Constitución y Gestión Institucional y Administración y Finanzas. Remítase al órgano ejecutivo municipal. Este, hay que aclarar que estos informes se están elevando porque ya se tomó conocimiento del consejo. No es que estemos dando visto a todo lo que compone el informe. Cada concejal ya puede revisar estos informes y ver si hay irregularidades o no. Señor Secretario de Lectura, los informes y oficios de las comisiones de Constitución y Gestión Institucional y Administración y Finanzas. Comisión de Constitución y Gestión Institucional, informe CMS-CCGI número 140 que era 2021-2022. Asunto, informe legal referente a los contratos CES y anexos gestión 2022 para con su conocimiento, hoja de ruta número 108 que era 2022, T-1288 que era 2022. Recomendaciones. De lo relacionado anteriormente del análisis legal y, las y de las conclusiones anteriormente relacionadas, se recomienda al Pleno del Consejo Municipal 1. Aprobar el informe de comisión más oficio dirigido al alcalde municipal indicándole que este órgano fiscalizador ha tomado conocimiento de la, de la suscripción de los contratos administrativos de la Secretaría Municipal de Equipamiento Social, ces modalidad LP, correspondiente a la gestión 2022, cuyos procesos de contratación fueron realizados en base a lo establecido en las normas básicas del sistema de administración y bienes y servicios, aprobados mediante el decreto supremo número 181 de fecha 28 de junio de 2019.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 Comisión de Administración y Finanzas, informe CM y 11AF, número 010, que habrá 2022-2023, Santa Cruz de la Sierra, 20 de mayo de 2022, asunto, contratos administrativos CES, gestión 2022, elaborados por la Secretaría Municipal de Equipamiento Social para conocimiento del Consejo Municipal, hoja de ruta número 108, que habrá 2022, expediente número 1288, que 2022. Recomendaciones. En tal sentido, la Comisión de Administración y Finanzas recomienda 1 aprobar el presente informe de la Comisión de Administración y Finanzas Dos, comunicar mediante oficio al señor alcalde municipal Mayón y Fernández Saucedo que la, que la Comisión de Administración y Finanzas ha recibido los contratos suscritos por la Secretaría Municipal de Desarrollo Social correspondiente a la gestión 2022 y puesto a disposición de del pleno Consejo Municipal como la máxima instancia de decisión del órgano legislativo municipal Tres, poner a disposición los y las concejales municipales copia de todos los contratos remitidos por el nuevo ejecutivo municipal a fin que puedan ejercer su labor y facultad fiscalizadora conforme a lo establecido por el, la ley número 482 del gobierno de municipal en la ley 031 del marco de autonomías y descentralización y la condición política del estado. 4 remitir el presente expediente con un reto número 108 que lo remitido a la secretaría del pleno del consejo municipal para que, en cumplimiento del artículo 34, y de C del Reglamento General del Consejo Municipal, sea conservado y registrado en la oficina del archivo de este órgano deliberante. Leído, señora presidenta. En consideración, los informes y oficios de las. Tiene la palabra concejal secretario. Gracias, vicepresidenta. O presidenta, perdón. En este informe, yo tengo algunas observaciones ya que el informe indica que se toma conocimiento de 12 contratos de la modalidad licitación pública y dos contratos bajo modalidad pero sin embargo no están adjuntados todos los contratos, solo se adjuntan dos contratos, que es el contrato número 061 quebrado 2021 que es refacción de guardería de M 10 y 12 y el segundo contrato que es el 048 quebrado 2022, refacción de guardería eh, DM 5, y 7 en el cual también se adjunta eh, dos DBC de cementerios en relación a los contratos 64 y 52, por lo cual solicito que se complemente la documentación para realmente sí tener la información complementaria de, de, esto, de estos contratos que han llegado. Es todo, gracias. Muchas apoyo gracias. La, apoyo la moción. Muchas gracias, concejal secretaria. Eh, sí. Vamos a poner a consideración, ya que la propuesta de la concejal Garzón ha sido secundada por la concejal secretaria, de que estos informes vuelvan a comisión hasta que nos remitan, ¿no? Que se complemente. Ya, entonces vamos a postergar el tratamiento del informe para que se complemente toda la información necesaria, toda la información correspondiente. Los concejales que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Informe, concejal secretario. Informe, concejal secretario. Seis votos y tres abstenciones. Bien, continúe por. Bien, estos informes vamos a posponer su tratamiento hasta que se, complemente, se complete la información correspondiente. Señor secretario de lectura al CITE, oficio y proyecto de petición de informe escrito de la Comisión de Planificación, Obras Públicas y Medio Ambiente. Santa Cruz de la Sierra, 26 de abril de 2022, oficio de la Comisión CM-CPOMAS, número 127, que era 2021-2022. Referencia, remite oficio de la de Comisión relativo a la audiencia pública concedida al señor Braulio Rengel, expediente 1334, que era 2021-2022, con hoja de ruta número 111, que era 2022. Decreto de la comisión. La comisión decretó que se remita el expediente al, al órgano ejecutivo municipal los antecedentes presentados por los vecinos para que se realice una evaluación técnica y legal para que se determine la factibilidad de la solicitud de los vecinos y se informe a este órgano legislativo sobre los avances del caso para su seguimiento. Así también se informe sobre el proyecto de ley que se está trabajando. A los efectos de dar cumplimiento al decreto aprobado por los miembros de la comisión se adjunta al presente oficio de comisión un proyecto de oficio dirigido al, al orden ejecutivo municipal. Conteniendo lo decretado en la audiencia pública y un proyecto de petición de informe escrito. Leído, señora presidenta. Tiene la palabra concejal Garzón. Muchas gracias, presidenta. Eh, igual aquí, al indicar que la propuesta de los vecinos piden participar en la elaboración de la ley municipal y el gobierno municipal esto brinda como un comodato en la V55E. Eh, y ET 17 del barrio 4 de noviembre, solicito de que al tratarse de ser terrenos cedidos en comodato, debería pedirse a través de un PIE todos los antecedentes del caso, eh, para saber objeto, condiciones, plazos, obligaciones, etcétera, en las cuales va a ser cedido esto, este terreno. Es todo, gracias. Gracias, concejal Garzón. Eh, ¿Será que la comisión, antes de elevar ese informe, no ha hecho el análisis de esa información? No sé, ¿los responsables del, del informe? Tiene la palabra concejal Medrán. El, el informe que están ustedes revisando es simplemente una remisión... Es una remisión que se hace desde la Comisión de Planificación de una audiencia pública. Obviamente la, el Ejecutivo Municipal va a tomar en consideración los aspectos técnicos relativos a, a esta audiencia pública. Creo que ellos estuvieron presentes también en la sesión. Por lo tanto, si ustedes quieren este, alargar más la agonía de los vecinos para que ellos continúen este, esperando, que los atiendan en, en la alcaldía, eh, no hay ningún problema. ¿no? Pero si podemos ayudarlos para que de una vez la alcaldía los cite, empiece a revisar la información pendiente, empiecen a hacer el análisis eh, correspondiente técnico, ellos van a determinar si es o no es correcto y va a dar curso. No se está aprobando en el Consejo Municipal, es una remisión simplemente de una audiencia pública. Así que para que ustedes tengan conocimiento, no, no estamos aprobando en lo absoluto ningún hecho del Ejecutivo. Estamos remitiendo un informe simplemente para que se los atienda a los vecinos. Tiene la palabra el concejal Garzón. Hola. Hola. Eh, nada, sobre el punto que está explicando el concejal Medrano, en ningún momento se quiere hacer objeción o burocrático a este tema, sino que solamente solicito que para que tengamos mayor información, ya que somos fiscalizadores también del gobierno municipal, podamos saber mediante un pie los antecedentes de este caso. Es todo, gracias. Sí, sí. Entonces, que vamos a completar este informe, complementar este informe con una petición de informe para que se nos, para que se nos remita, de acuerdo a lo requerido por la concejal Garzón. En consideración el CITE, oficio y proyecto de petición de informe escrito de la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios. Los concejales que estén de acuerdo con la aprobación del sitio, oficio y proyecto de petición de informe escrito de la Comisión de Planificación, Obras Públicas y Medio Ambiente y Servicios, sírvanse levantar la mano. Informe, concejal, secretario. Ocho votos. Aprobados el sitio y oficio y proyecto de petición de informe escrito de la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios, remítase al órgano ejecutivo municipal. Señor secretario, dé lectura a los informes y oficios de las comisiones de Constitución y Gestión Institucional y Planificación, Obras Públicas y Medio Ambiente. Comisión de Constitución, gestión institucional, informe CM y 11 CGI, número 13, que habrá 2022 2023 Santa Cruz de la Sierra, 30 de mayo-2022. de Referencia, informe legal sobre minuta de ejecución definitiva del lote de terreno ubicado en la B-150, Manzano 26B, lote número 13, a favor de la señora... Yola Aurelia Aramayo Choquevilca, hoja de ruta número 112 que 2022, expediente número 1352 que habrá 2022, proyecto de oficio. Recomendaciones. De las conclusiones anteriormente relacionadas del análisis legal y los documentos citados en el presente informe, la Subcrita Comisión y Comisión de Constitución y Gestión Institucional en el marco de las atribuciones y competencias recomienda al Pleno del Consejo Municipal lo siguiente. 1. Aprobar el presente informe de la Comisión. 2. Remitir el oficio al órgano ejecutivo municipal devolviendo el expediente original relativo a la minuta de adjudicación definitiva del lote de terreno con una superficie de 362.55 metros cuadrados, ubicado en la zona sudeste del título municipal número 8, V150, Manzano 26B, lote número 13, para que se adjudique el certificado alodial original actualizado, la documentación extrañada y se proceda a subsanar las observaciones señaladas en el presente informe con carácter previo para su tratamiento por parte de este órgano legislativo y fiscalizador a los efectos de juntamos proyecto de oficio. Informe CM-CPOMS, perdón, número 40/2021-2022. Referencia: Informe sobre minuta de adjudicación definitiva del lote terreno ubicado en la UB 150, Manzano 26B, lote número 13 a favor de la señora Yola Aurelia Aramaya Choquevilca. Hoja de Ruta número 112, quebrado 2022, expediente número 1.352, quebrado 2022, proyecto oficio, Santa Cruz de la Sierra, 26 de abril de 2022. Recomendaciones. De las conclusiones anteriormente relacionadas del análisis técnico-legal y de los documentos citados en el presente informe, la sucrista Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio y Servicios, en el marco de su distribución y competencias recomienda al Pleno del Consejo Municipal lo siguiente. 1. Aprobar el presente informe de la Comisión. 2. Remitir oficio del órgano educativo municipal devolviendo el expediente original relativo a la minuta de canción definitiva del lote de terreno con una superficie de 362.55 metros cuadrados, ubicado en la zona sur, este deletrito es municipal número 8, V150, Manzano 26B, el lote número 13, para que se anexe al odial original actualizado, el terreno siendo devuelto a la autoridad para proceder al de acuerdo a ley. Leído, señora presidenta. En consideración, los informes y proyectos de ley autonómica, informes y oficios de las comisiones de Constitución y Gestión Institucional y Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios. Los concejales que estén de acuerdo con la aprobación de los informes y oficios de las comisiones de Constitución y Gestión Institucional y Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios, sírvanse levantar la mano. Informe, señor secretario. Ocho votos, una antevisión. Aprobados los informes y oficios de las comisiones de Constitución y Gestión Institucional y Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios, remítase al órgano ejecutivo municipal. Señor secretario, de lectura al informe, oficio y proyecto de ley autonómica municipal de la Comisión de Constitución y Gestión Institucional. Santa Cruz de la Sierra, 16 de junio de 2022. CM Presidencia y AC, Oficio Interno número 113, que 2022-2023. Remito expediente para su tratamiento por el Pleno. Estimada Secretaria. Mediante la presente remite a la Secretaría a su cargo el informe CCGI número 136, que 2021 expediente 2021-2022. Y expediente número 571, que era 2022. Expediente con un reta número 63, que 2022. Referente al informe CCGI número 36, perdón, 136, que era 2022. Informe legal referente a proyecto de ley de procedimiento para registro de personalidad jurídica de juntas vecinales en la jurisdicción del municipio de Santa Cruz de la Sierra, toda vez que fueron subsanadas las observaciones y sustituidas a la página indicada de acuerdo a lo solicitado. En tal sentido, se remite para su tratamiento por el pleno de citado informe, solicitándose a la brevedad posible para su importancia para la institución. Recomendaciones de los relacionados anteriormente al análisis legal y en las conclusiones anteriormente relacionadas se recomienda al pleno del Consejo Unido Municipal. 1. Aprobar el presente informe de la Comisión. 2. Remitir al órgano ejecutivo el presente informe que acompaña un oficio y el proyecto de ley de procedimiento para registro de nombre de personalidad jurídica de juntas vecinales en la jurisdicción del municipio de Santa Cruz de la Sierra, para que en el marco de lo que está dispuesto en el artículo 22 de la Ley número 09/2014 se emitan los informes de viabilidad técnica y legal. Se deja constancia que, que el presente proyecto de ley, por su naturaleza y contenido, no requiere informe económico y financiero. 3. Dar continuidad al trámite de registro de personalidades jurídicas para las juntas vecinales de los barrios Villamboró y Caminero Norte, toda vez que el alcalde municipal promovió las referidas leyes municipales, conforme lo comunicó en el oficio de Dirección General Municipal, oficio número 033, que era 2022, de fecha 6 de enero de 2022. 4. En cumplimiento al principio de ultraactividad de la ley se dispone de que todos los trámites administrativos de registro de personalidad jurídica que fueron iniciados ante la Comisión de Constitución y Gestión del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra deberán ser concluidos aplicando la norma vigente al inicio del trámite. He leído, señora Presidenta. En consideración del informe y proyecto de ley autonómica, informes y oficios de las comisiones de Constitución y Gestión Institucional y Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios. Los concejales que estén de acuerdo con la aprobación de los informes y oficios de las comisiones… Perdón, me equivoqué. Aprobado, perdón, estoy leyendo el anterior. Sí, lee, perdón, informe, aquí estoy. En consideración el informe, oficio y proyecto de ley autonómica municipal de la Comisión de Constitución y Gestión Institucional, los concejales que estén de acuerdo con la aprobación de informe, oficio y proyecto de ley autonómica municipal de la Comisión de Constitución y Gestión Institucional, sírvanse levantar la mano. La palabra. Tiene la palabra, concejal. Gracias, presidenta. Este, bueno, a pesar que esta ley trae un montón de beneficios en el tema de eh, regular eh, el proceso de trámite eh, para reconocimiento y registro de personalidad jurídica de organizaciones territoriales de base, Quiero solicitarle, presidente, a mis colegas que esto lo venimos trabajando en la Comisión de Constitución. Simplemente quiero pedir su este, postergación, dado que en los requisitos eh, habíamos eh, tratado en la Comisión de Constitución algunas sugerencias adicionales, especialmente respecto a la participación de género y, y otros puntos más que eh, no veo en el informe final. Entonces, le solicito, colegas, por favor, postergar el presente informe para que eh, la última versión que habíamos discutido y conversado con el concejal presidente Alcocer y con los asesores se incluyan esas sugerencias que las hemos trabajado con conjunto con el doctor Guzmán, para que en la próxima sesión podamos aprobar el proyecto de ley de reglamento de trámite de reconocimiento y registro de personalidad jurídica para las juntas vecinales. Gracias, presidente. Gracias, concejal Alberti. Segundo la moción del concejal Alberti ya que las nuevas leyes que emitan este Consejo deben de garantizar siempre la equidad de género. Las leyes tienen que ayudarnos a que esta sociedad tenga igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, no solamente en la ley de derechos, en la ley contra violencia, sino también en la representación y participación política, como son el tema de las juntas vecinales. Vamos a posponer, vamos a postergar el tratamiento de esta ley. Lo ponemos a consideración. Ya. Los concejales que estén de acuerdo con la postergación del tratamiento de este informe, sírvanse levantar la mano. Informe, concejal, secretario. Nueve no votos, señora presidenta. Aprobado la postergación del informe, oficio y proyecto de ley autonómica municipal de la Comisión de Constitución y Gestión Institucional. Que vuelva a la Comisión de Constitución. Señor secretario de lectura al sitio y oficio de la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios. Santa Cruz de la Sierra, 27 de mayo de 2022, 7CM-CPOMS, número 001, quebra 2022-2023. Referencia, remisión del expediente número 1499, quebra 2022, recta número 126, quebra 2022, Junta Vecinal, Barrio La Estrella y Tabacalera. De nuestra consideración, mediante la, el presente en atención al expediente número 1499, que era 2022, con una ruta número 126, que era 2022, y dando cumplimiento al reglamento general del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, tenemos bien remitir para consideración del plenario el oficio dirigido a la ejecutivo Municipal, afecto que por las secretarías municipales competentes analicen la documentación presentada por la Junta Vecinal Barrio La Estrella de Tabacalera de la tres 317 y 321 de del Instituto Municipal número 6, con respecto al derecho propietario y proceso de reestructuración, conforme a sus atribuciones y competencias para su atención y respuesta a los vecinos. Los vecinos de la Junta Vecinal Barrio La Estrella y Tabacalera del OB317 y 321 del Distrito Municipal número 6 fueron atendidos en pública pública número 01, Quebrada 2022 1, 23 de fecha 20 de mayo de 2022, por la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio y Servicios. Sin otro partido como tal, saludamos a ustedes con las condiciones más distinguidas. Leído, señora Presidenta. En, tiene la palabra el concejal Medrano. Colegas concejales, buenos días. Yo quiero simplemente hacer notar algo, ¿no? Hace unos meses atrás, en una sesión, algunos colegas concejales eh, llamaron tonto, no sé qué más, algunos asesores. Sí, porque estaba el informe sin, sin todos los protocolos que se pretendían ¿no? en, eh, en la hoja, en el oficio, y que, y que no se llame CITE, ¿no? Ahora veo que el informe que están presentando eh, le han vuelto a llamar CITE. No tengo ninguna objeción referente al tema, porque yo entiendo que no es necesario, pero para que, para que conste simplemente en acta, habíamos cambiado ya la formalidad, el modelo de, de estos informes para que se puedan considerar de aquí a lo posterior. Muchas gracias, concejal Medrano. Apoyo la moción del concejal Medrano, por eso no está no está mi La concejal secretaria apoya la moción del concejal Medrano, por eso ella no ha firmado esta comisión. Sin embargo, lo vamos a poner a consideración o que vuelva a la comisión para que esté conforme a formato. ¿Que vuelva? Que sí, vuelva. Ya. Sí, sí. Bien, entonces vamos a poner a consideración para que este informe Vuelva a la comisión y se ajuste al formato de, de elaboración de informes, como se hacen en todas las comisiones. Los concejales que estén de acuerdo de que este, este informe vuelva a la comisión y se ajuste a los formatos de acuerdo a reglamento, sírvanse levantar la mano. Informe, concejal, secretario. No hay votos. Aprobado la postergación del tratamiento de informe de la Comisión de Planificación Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios, hasta que se, para que se ajuste al formato de acuerdo al reglamento. Señor Secretario, de lectura a los informes, oficios y proyectos de ley autonómica municipal de las comisiones de Constitución y Gestión Institucional y Previsión Social y Salud. Comisión de Constitución y Gestión Institucional, informe cm CGI número 005, que era 2022 2023 Santa Cruz de la Sierra, 23 de mayo de 2022. Asunto, informe referente a iniciativa legislativa del proyecto de ley de sanidad y calidad, hoja de ruta número 122, que era 2022, T-1411-0254. 14 Recomendación del análisis legal y de los documentos citados en el presente informe la Comisión de Constitución y Gestión Institucional e en virtud de las conclusiones que anteceden a la paro de los tupidurados en el artículo 23 de la Ley número 482 de Gobierno Autónomos Municipales y artículo 22 de la Ley Autonómica Municipal, GAN, número 09, de 2015, recomienda el Pleno del Consejo Municipal 1. Aprobar el presente informe de comisión 2. Aprobar, se recomienda, perdón, se remita al orden ejecutivo municipal la presente iniciativa legislativa sobre ley de calidad y sanidad municipal a fines de que las secretarías correspondientes emitan los informes de viabilidad técnica, económica, financiera y legal respectivos con carácter previo a su tratamiento por el Consejo Municipal de acuerdo a sus atribuciones legislativas. Comisión de Previsión Social y Salud, informe CM-CPSS número 02/2021. que era 2021. Asunto: Informe relativo a la, a la iniciativa legislativa del proyecto de ley municipal de control de, Cal de calidad y sanidad municipal hoja de ruta número 122, que ahora 2022, expediente 14 de 11, que ahora 2022. Recomendación del análisis legal y de los documentos citados en el presente informe en la Comisión de Previsión Social y Salud, en virtud de las conclusiones que anteceden en el paro de los teclosados estipulados en el artículo 23 de la Ley número 482 de Gobierno todos municipales y Artículo 22 de la Ley autonómica Municipal GAMS, Número 09, que era 2015, se recomienda al Pleno del Consejo Municipal 1. Aprobar el presente informe de comisión. 2. Aprobar se remite a la orden Ejecutiva Ejecutivo Municipal el presente expediente referente al proyecto de ley municipal de control de calidad y sanidad municipal para fines de que, la, de la que las secretarías correspondientes se pronuncien sobre la viabilidad técnica, económica, financiera y legal. Leído, señora presidenta. Gracias, concejal secretario. Tiene la palabra el concejal Juan Carlos Medrano. Simplemente una observación: este, ya es la tercera vez de que vemos proyectos de ley que no son míos, pero que aparecen con mi nombre. Entonces, quiero pedirle a los asesores de los concejales, por favor, si van a hacer un copy-paste, eh, quiten mi nombre, porque no puede aparecer mi nombre en proyectos proyecto de ley de otros concejales, simplemente eh, para consideración. ¿Aparece, eh, ¿aparece el en el proyecto de ley o en el, el, el, el, el informe? informe la, en la conclusión. En las recomendaciones en entonces, el informe, informe, se informe se no se pueden ser aprobados así, así hasta, hasta que se corrija porque habría porque que habría que era el autor de la iniciativa, iniciativa legislativa, legislativa, legislativa. legislativa el concejal Alguíos que bueno la comisión los entonces. que vaya que vaya como de, con, con, con el, autor, el, autor, el autor de la consejo, iniciativa, iniciativa legislativa, legislativa. legislativa oye la moción la moción ya ya los concejales que van a con la congregación de de este informe en la a la iniciativa de la iniciativa de la Igualdad de de la de Calidad y de municipal, municipal. Hasta que se, se hagan las correcciones observadas por el iniciativa Juan Marano, la iniciativa sí la iniciativa la mano. la Queda la del Proyecto de Ley Autonómica Municipal de las Comisiones de Constitución y Gestión Institucional pre y Previsión y Salud. Informe, eh, perdón. Señor Secretario, de lectura al informe y oficio de la Comisión de Previsión Social y Salud. Informe CM-CPSS número 01, que era 2022-2023, Santa Cruz de la Cera, 17 de mayo de 2022. Referencia para conocimiento del plenario. Informe número GS-GP23-LPG1, emergente de la actividad de supervisión sobre las acciones realizadas para prevención, control, atención y tratamiento de la emergencia de salud pública de importancia pro provocada por la infección del coronavirus COVID-19. Recomendación en atención a los antecedentes y análisis técnico y legal que anteceden a la Comisión de Previsión Social y Salud, recomienda al pleno del Consejo Municipal 1. aprobar el presente informe de comisión, 2. remitir los dos oficios. El primero dirigido al, al órgano ejecutivo municipal para que a través de la instancia correspondiente proporcione una copia de la documentación presentada a la Contraloría General del Estado en respuesta al informe GS-GP23-L20G1. El segundo, dirigido a la Contraloría General de Estado, indicando que el Consejo Municipal tiene conocimiento del informe número GS-GP23-L20G1 y que se solicitó en el Ejecutivo Municipal una copia de los descargos presentados a tal, para tal efecto. Leído, señor presidente. Tiene la palabra concejal Garzón. Gracias, presidenta. Eh, sobre este informe, indica que la Contraloría emitió el informe auditoría, ¿ya? en la que se hace una serie de observaciones y recomendaciones, en el cual la Contraloría indica que el Ejecutivo tiene cinco días, para, cinco días hábiles para aceptar las recomendaciones y presentar un cronograma o, en su defecto, rechazar de manera fundamentada estas recomendaciones. Por lo cual, eh, pienso de que no se puede enviar al alcalde un oficio solicitando que se remita copia de los descargos presentados a Contraloría cuando no estamos seguros si el alcalde eh, efectivizó estas esta recomendaciones, es decir, si aceptó o rechazó lo que dijo la Contraloría, por lo cual solicito eh, que se pueda fundamentar esta, esta documentación solicitando enviar copia del documento de aceptación y cronograma de cumplimiento de las recomendaciones o enviar copia del documento de no aceptación debidamente fundamentada. Es decir, que solicitemos una petición al Ejecutivo si es que él aceptó o rechazó lo que indicaba la, la Contraloría. Y que el oficio que está dirigido también a la Contraloría debe tener un tenor similar al anterior y estar dirigido como aquí indica, está dirigido al gerente departamental de Santa Cruz, pero no indica de qué, de dónde. Creo que Santa Cruz no tiene un gerente departamental. Lo único que es de forma le faltó indicar de la Contraloría General del Estado. Es todo, presidente. Gracias, concejal Garzón. Lo que está solicitando usted es que solicitemos al Ejecutivo el cronograma, y el cronograma y el informe si aceptó o rechazó el informe de la Contraloría. Yo estoy de acuerdo. Además, yo creo que deberíamos de pedir, no sé si la Comisión de Salud tuvo acceso al informe de la Contraloría que llegó al Ejecutivo. No, no, no sé si llegó porque aquí no, no adjunta ningún informe de la Contraloría, es decir, de, no ha llegado nada. Entonces, solicitamos, entonces no, no podemos Sí. Yo creo que tenemos que postergar entonces la aprobación de este informe, mientras al menos la comisión y el pleno no conozca el cronograma y el informe de aceptación del informe de la Contraloría. O, si aceptó o rechazó el informe de la Contraloría. Los concejales que estén de acuerdo con la postergación del tratamiento de este informe con la ampliación planteada por la concejal Garzón, sírvanse levantar la mano. ¿No? Tiene la palabra concejal Garzón antes de que pongamos a consideración. Para no postergarlo, eh, adjuntemos esta petición de informe que el Ejecutivo nos brinde esa información de si aceptó o rechazó este informe de, de la Contraloría. la palabra concejal Vaca. Gracias concejal presidente. Eh, creo que debería sobre lo que plantea la concejal Garzón, no creo pertinente aprobar nada si no conocemos si hay aprobación o rechazo. Entonces, porque estaríamos aprobando algo desconociendo el contexto. Entonces, yo recomendaría eh, que como lo puse en consideración, podamos... Eh, postergar esta situación y aprovecho la oportunidad que estamos teniendo ya tres o cuatro rechazos por, por problemas de forma por este, hacer un llamado de atención a todo el personal porque primero nos van copias incompletas del orden del día segundo, demasiados errores de redacción, de forma en el trabajo de este consejo señores, somos el consejo de la ciudad más grande, donde está la calidad profesional de todos nosotros me incluyo en este tema y por eso también creo que, eh, igual, varias veces ha pasado, no es la primera vez, la observación que hizo hace un par de informes el concejal Alberti, de que se hacen observaciones en, en las reuniones de comisión, pero no se refleja en el documento final. Por eso también quiero recomendar nuevamente, lo hizo antes, de que cuando hagamos estas aprobaciones de, de informes de comisión, no solo no, no, nos concentremos en leer el, la recomendación final, sino que nos tomemos cinco minutos para que el informe, encargado técnico de cada comisión nos haga una breve, un breve resumen de cinco minutos de en qué consiste todos los elementos que se han con, tomado en cuenta en el debate de la comisión, para que todos los concejales que no son miembros de la, de la comisión en cuestión puedan tomar conocimiento y tomen una decisión informada. Y ahí también probablemente vamos a identificar algunas cuestiones o de forma o de fondo para poder subsanar. Nuestro trabajo debe ser pulcro. Somos los fiscalizadores. No le podemos pelar por aprobar cosas a ciegas. Esa es... Gracias, presidente. Muchas gracias, concejal Baca. En todo caso, eh, en respuesta a la sugerencia del concejal Baca de que un asesor de la comisión explique los puntos más, más principales que haya justificado el informe, yo sugiero que se lea desde las conclusiones porque en las conclusiones hay, hay muchas comisiones que ponen ahí la, la, el argumento técnico, objetivo, legal de la, del informe. Si, si es que, si es que eh, no, no se puede dar la palabra a algún asesor de la comisión, en todo caso lo que se aprueba es el informe escrito que va al Ejecutivo. Porque puede el asesor de la comisión explicar una cosa por micrófono y en conclusiones puede ser que no esté contemplado. Entonces, yo creo que es muy importante revisar el informe y leer desde conclusiones. En algunos va a ser un poquito más largo, pero es importante de que todo el pleno y el consejo sepamos muy bien qué es lo que, cuáles son las bases técnicas objetivas, que argumenta el informe que hacen las respectivas comisiones. Ahora, en este caso, la concejal Garzón ha planteado de que se solicite, el cronograma y, y un informe sobre si se aceptó o rechazó el informe de la Contraloría. Eh, yo creo que deberíamos de postergarlo para que la comisión al menos conozca esa respuesta. Y sí, la comisión de salud... A ver, el doctor Cuellar, doctor Cuellar, por favor, oriéntenos en esta situación. A ver. Que decía el concejal vaca, eh, en cierto sentido tiene razón, pero también tiene que tomarse en cuenta que por ello las comisiones se le pasa a los concejales con 24 horas de anticipación para que ellos tengan la posibilidad de leerlos. ¿no? O sea, no se trata que los asesores hagan bien o mal su trabajo, sino también que cada uno de los concejales lea y venga ya con conocimiento de cada uno de los informes. Con referencia a, al tema que está en cuestionamiento, que es el informe de la Contraloría, la, en la recomendación es claro lo que está estableciendo. En principio, la Contraloría pone solamente en conocimiento del Consejo para que el conocimiento en su labor fiscalizadora haga conocer, primero, que ha tomado conocimiento y, segundo, recomiende al Ejecutivo Municipal lo que ellos analicen dentro de ese informe. En las recomendaciones de este informe estoy leyendo que se Dice exactamente lo que ha pedido la concejal Garzón. Se aprueba el informe, se pone en conocimiento en la Contraloría y se remite una petición de informe al Ejecutivo Municipal para que ellos remitan si han presentado los descargos correspondientes o las justificaciones por las cuales las rechazan. Entonces, está ya solicitado en, el, en, en, en estas recomendaciones que hace la Comisión. Por lo tanto, creo que está dentro de lo que están ustedes mismos analizando y discutiendo. Gracias, Presidenta. Sí, pero el Consejo, ni la Comisión no tiene conocimiento sobre si el Ejecutivo rechazó. Aquí sí. solo dice, primero, el primero dirigido al órgano ejecutivo municipal para que a través de la instancia correspondiente proporcione una copia de la documentación presenta a la Contraloría General del Estado en respuesta al informe. Tal vez le falta algún artículo aquí para que se entienda, porque ahí se... Una copia de la documentación presenta la Contraloría General del Estado. ¿Sería presentada la Contraloría General del Estado? En las recomendaciones, Presidenta, sí. ellos dicen, primero, se aprueba el presente informe y segundo, remitir dos oficios. El primero, haciéndole conocer a la Contraloría, hay una gerencia eh, departamental de Contraloría que depende de la Contraloría General del Estado, que está en Santa Cruz, que se refiere a eso, y segundo, dice que se dirija... a uh, al gobierno municipal o al ejecutivo municipal para que el órgano municipal dé una copia de los descargos presentados para tal efecto. Entonces, ahí el ejecutivo tendría que decir, no, hemos rechazado el informe por tal motivo y estos son los justificativos o lo hemos aceptado y se está corrigiendo las recomendaciones de la Contraloría. Tiene la palabra la doctora Katia, por favor el micrófono. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio a todos los concejales y para efectos de grabación. Eh, en Santa Cruz sí hay Contraloría, hay una oficina. Es la gerencia departamental de la Contraloría de la Nación o de lo que era del esta, de la Nación o del Estado. Por lo tanto, sí se remite un oficio a la gerencia departamental, diciéndole y en eso lo dijo bien el doctor Cuellar, de que se ha tomado conocimiento, porque ellos lo remiten a nosotros como órgano fiscalizador. Debemos conocer esas observaciones. Cuando un ente, una institución pública, recibe una recomendación, un informe de controlaría viene con recomendaciones. Por lo tanto, no es que la institución pública rechace o acepte. Ella estudia, en este caso la alcaldía, recomendación por recomendación. Dirá así, la primera recomendación y hace su debido descargo, porque cada recomendación va a una instancia competente determinada. En caso de que haya alguna recomendación que haya hecho y que la alcaldía, en este caso, no le parezca que está adecuada, dirá en su descargo esta recomendación tiene y contiene los siguientes descargos. Es como un proceso legal. Un proceso legal no es que se acepte o se rechace. Simplemente se conoce en cada punto y cada punto se responde por separado. Por lo tanto, en el caso de que haya la, la documentación completa, sí, en absoluto, debe venir un informe con, su, con sus informes adjuntos. Sin embargo, en lo que respecta a la respuesta a mi criterio profesional, está bien. Nunca las instituciones dicen rechazo o acepto, simplemente cada recomendación hace el análisis correspondiente. Eso es todo. Espero que haya sido de aclaración. Muchas gracias, doctora Katia. Creo que está claro las explicaciones. Sí, está mal. Claro, a ver, vamos a hacer la palabra al doctor Oña, asesor de la concejal Garzón, si hay alguna otra observación. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a los señores concejales, por su intermedio a los señores presentes. Eh, veo que eh, eh, en lo que estamos de acuerdo todos es en el, en el fondo del informe, ¿verdad? Es decir, que hay un informe de auditoría que establece este, determinadas recomendaciones y el propio informe de auditoría le está dando un plazo de cinco días al Ejecutivo Municipal para que se pronuncie por la aceptación o rechazo de esas recomendaciones, ¿verdad? Entonces, en lo que eh, estamos... Eh, donde se está generando, usted, eh, si ustedes quieren, eh, las observaciones y el desacuerdo eh, con eh, el informe. Gracias. Es eh, en lo relativo a, eh, a los oficios precisamente que se están aprobando a través del informe. Estamos de acuerdo en absoluto y es obvio que Santa Cruz de la Sierra tiene un gerente departamental en Contraloría, y en este caso puntual, la observación es solamente de forma, porque el oficio dice, licenciado Gustavo Villarroel Saavedra, gerente departamental de Santa Cruz, pero ¿departamental de dónde? O sea, la observación es que se ponga, gerente departamental de Santa Cruz, Contraloría General del Estado, con lo cual estaría correcto el oficio en el sentido de que se está tomando conocimiento, ¿verdad? Ese es un error de forma, subsanable, obviamente. En el oficio que se está remitiendo al señor alcalde municipal, se está solicitando que el Ejecutivo remita copia de los descargos presentados en relación al informe de Contraloría. Cuando, dentro de esos cinco días, nosotros no tenemos la certeza de si el Ejecutivo ha aceptado o ha rechazado las recomendaciones de Contraloría. Si el Ejecutivo decide aceptar las recomendaciones, entonces el oficio tendrá que decir, eh, Ejecutivo, si ha aceptado las recomendaciones, remita usted esa aceptación, pero además el cronograma de implementación de esas recomendaciones, cosa que no lo dice el oficio. O por el contrario, si el Ejecutivo decide rechazar las recomendaciones, deberá también hacer conocer esto al Consejo de manera fundamentada eh, los motivos, las razones por las cuales ha rechazado las recomendaciones del informe de auditoría. Entonces, yo creo que es un tema más de forma, que de fondo y el oficio, en todo caso, lo que debería corregirse es el tenor de los oficios que se están remitiendo al, al Ejecutivo para que tengan propiedad en el sentido de que el Ejecutivo nos pueda hacer conocer oportunamente, sobre primero sobre la aceptación o rechazo, si esa aceptación nos mandará además el cronograma de implementación y si es rechazo nos te dará a conocer las fundamentaciones que han motivado justamente ese rechazo a las recomendaciones de auditoría, de Gracias, doctor Oña. Tiene la palabra la concejal secretaria. Hola. Eh, yo creo que, que el informe de fondo está bien, ya eh, el tema está, digamos, que ha sido como un, eh, un tema de, de mala redacción. Yo sugiero, eh, presidenta, que lo pongamos en consideración con las, todas las observaciones que le hemos hecho, para que se pueda aprobar con las observaciones que, que se hemos hecho y podamos dar curso al informe. Gracias concejal Secretaria, apoyo la moción, entonces vamos el, vamos a aprobar el informe, pero que por porque el problema es de, es de forma, es en la redacción. Entonces, por técnica legislativa se complemente con las recomendaciones de los concejales, ¿sí? Los concejales que estén de acuerdo con la aprobación del informe con la debida corrección de forma de los oficios de la comisión de previsión y social salud sírvanse levantar la mano informe concejal secretario 44 ¿Cuadro, nuevamente cuadro? por favor ya de nuevo nuevamente por favor no, no logré divisar bueno, ya vamos vamos a remitir este informe con la respectiva corrección de forma por las observaciones realizadas por los colegas concejales que se complementen estas, estas corre correcciones con las recomendaciones de los concejales. Los concejales que estén de acuerdo con la aprobación del informe y oficio de la Comisión de Previsión Social y Salud, sírvanse levantar la mano. Seis a favor y dos abstenciones. Seis y 3 abstenciones. Perdón, seis, seis a favor y tres abstenciones. Al, al equipo técnico de la comisión que considere todas las observaciones de forma para que haga la corrección del informe respectivo. Por técnica legislativa. Ya, gracias. Aprobado el informe y oficio de la Comisión de Previsión Social y Salud, remítase al órgano ejecutivo municipal y al peticionante. Señor secretario de lectura al informe y proyectos de petición de informe y minuta de comunicación de la Comisión de Defensa Ciudadana. Comisión Municipal de Defensa Ciudadana, gestión 2021-2022, informe CMDC número 02, que ahora 2022-2023, fecha 19 de mayo de 2022. Referencia, informe sobre la solicitud de audiencia pública para tratar problemática de la Federación Departamental de Estibadores de Santa Cruz. Expediente número ciento, mil, 1151, que era 2022, hoja ruta número 101, que era 2022. Recomendaciones. La con, Comisión de Defensa con Socialista. Concejal secretario, perdón que lo interrumpa desde la conclusión, por favor, ya, para que los colegas tengan conocimiento de los antecedentes de la recomendación. Conclusiones. Del estudio de los antecedentes de análisis ilegal ya se llega a las siguientes conclusiones. uno, En atención a la baja de ruta número 101 que era 2022, expediente número 1151 que era 2022, se mantiene se tiene que el señor Frank Ernesto Villegas Arandia, con su identidad número 7690723 Santa Cruz y otro. Y otros, en representación de la Federación Departamental de Estibadores de Santa Cruz, fueron atendidos en la audiencia pública número 1, quebrado 2022-2023, de fecha miércoles 18 de mayo de 2022, según convocatoria efectuada mediante CM-CDC, 7 AP número 01, quebrado, no, quebrado 2022-2023, del lunes 16 de mayo de 2022. 2. La problemática planteada es la siguiente. Cisoa Cansado de dedicarse a la tarea de limpieza del mercado mayorista, al cual eran obligados los activadores acordaron con la entonces Secretaría Municipal de Recaudaciones pagar el monto de bolivianos 151, pago que efectuaron en las gestiones de 2018-2019, habiendo cancelado en total una suma aproximada de mil bolivianos, que según los denunciantes nunca ingresaron al gobierno municipal y no conocen el destino de esos recursos. Y, y se B. La actual Administración Municipal pretende que paguen nuevamente patentes y se hizo C. C. C. Los dirigentes y los comerciantes generalistas del mercado mayorista, encabezados por Frankie Rivera, Luis, Luis Maturano, Lucy Claro y Plácido Yupanqui, han creado asociaciones de estibadores, generando competencia desleal, saturando el mercado e invadiendo un rubro distinto a la venta de productos. Y se hizo de La gobernación esta, estaría extendiendo de manera indiscriminada personalidad y jurídica asociaciones de estibadores para el mercado mayorista, sin tener en cuenta la capacidad de este centro de abastecimiento. Para ese trabajo, coayugando a generar saturación, caos, tensión y enfrentamiento entre los activadores antiguos y los nuevos que pretenden que responden a los dirigentes remeles antes identificados. Inciso E. Alegan que la ordenanza municipal 040-96 de 5 de noviembre ya no está en vigencia. 3. Según Comunicación Interna número 269-22, elaborada por la Secretaría Municipal de Administración y Tributaria y Abastecimiento, la normativa que ampara el cobro del proponente municipal a los activadores es la siguiente. Ley número 2492, Código Tributario Boliviano, en su artículo 8. Tiene la palabra. Va a disculpar, pero en la hoja número 9, no sé si se puede, me pueden colaborar toditos los concejales, si se pueden fijar en el informe, por favor. En, la, en su hoja número 9, este, no, no, no se blanco. lee, no sé si soy la única que no. La fotocopia está, está mal. La impresión. De impresión de la, sí, la fotocopia es porque es una ordenanza que complementa el informe, que justifica el informe. La palabra, presidenta. Pero no se lee porque está mal la fotocopia. No se lee nada. ¿Tiene la palabra, doctor? Muchas gracias, presidenta. Simplemente en la vía aclarativa, sí, efectivamente, eh, tiene razón la concejal secretaria en la hoja que está eh, señalando efectivamente se puede advertir que lamentablemente por un tema de fotocopiadora eh, no, sea, no no es legible la ordenanza municipal de referencia es una imagen que se ha colocado que corresponde eh, a la página oficial del consejo municipal no obstante esta ordenanza municipal que consta en imagen en la página que se está observando ha sido transcrita textualmente en la siguiente página es decir, este... Eh, se ha tomado el cuidado de es, eh, hacer eh, uh, eh, la relación de imagen que está en plataforma y la misma ha sido absolutamente transcrita en eh, la siguiente página, eh, que es lo que se está extrañando, señora Presidenta. Este, dice que… Bueno, continúe concejal secretario, al parecer es la fotocopia, pero ¿no puede no puede ser que el, el consejo no tiene una, una ordenanza legible de esto? ¿Para que se... ya se, sea, no existe? Porque no se puede verificar, doctor, se entiende su explicación, pero no puedes verificar si lo que han transcrito es conforme a lo que dice el original, ¿no? Sugiero que el informe, en el informe vaya el, el, la original que sea legible, digamos, para que pueda colaborar y hacer mismo también cuando corresponda en archivo guardarlo, que quede. Habría que revisar el informe original que se va a remitir al Ejecutivo para ver si el decreto, la ordenanza municipal es legible. No se puede aprobar un informe no se puede que aprobar una, una hoja que no se pueda leer, es a mi criterio. Sí, por eso el informe original, que dice? ¿Se ve o no se ve? Porque esto es... Eh, no, esto es fotocopia. Esto esto aquí es fotocopia. Sí. Doctora Katia. En todo caso, se debería de, de prever todos estos detalles, ¿no? Antes de que los informes lleguen a ser leídos en pleno. Gracias. Eh, a efectos de grabación creo que es la oportunidad de asumir de que hay una deficiencia en que ustedes ahora lo están notando, que habíamos ya durante un par de meses trabajado sobre todo por la instrucción de la concejal Silvana Mucárcel, que los informes que ingresan a plenario cumplan estrictamente lo que establecen los reglamentos general del Consejo y, los y el reglamento de comisiones. Debo asumir también que me concentré en esta última vez en que todos los informes vayan sujetos a lo que establece la ley 1178, que es de control y fiscalización gubernamental, para que ninguno de los concejales, en el momento de emitir su voto o de firmar, tengan las consecuencias jurídicas que han podido tener las anteriores gestiones. Por lo tanto, creo que es la oportunidad a todos los concejales transmitirle la preocupación que tenemos eh, que tiene la concejal, concejal Silvana Mucarse que se cumpla con estos artículos. Y ahora que se han reunido varias de estas observaciones, me he atrevido a pedirles que los señores concejales, por favor, recomienden a sus asesores eh, poder tener una reunión de coordinación en secretaría para identificar cada una de estas situaciones. Porque una viene, por ejemplo, hemos discutido un informe de salud sin estar el presidente de la comisión presente. Ahí debemos tener cuidado de que el, el presidente deba estar para defender su posición en cada uno de los, de los... Segundo, el tema de las fotocopiadoras y de las impresiones. Tenemos enormes dificultades y la Secretaría de la, del Consejo ha hecho... Nota escrita para mejorar esta situación con respecto a la documentación que llegue. Con respecto a los eh, adjuntos que llegan con los informes, llegan de todas las comisiones. En el reglamento establece que las comisiones tienen asesores que deben revisar la documentación que ingresa a plenario. Por lo tanto... Eh, solicito formalmente a todos los concejales instruir a sus asesores una reunión de carácter de urgencia y prioritaria para hoy día eh, y verificar que cada informe, que cada comisión vengan los informes a secretaría ya con todos los filtros realizados. Porque tenemos que ya en, las, en la Secretaría, primero, revisar que no cometan ninguna eh, infracción a la norma ni a ninguna ley. Segundo, de que se cumplan con los datos eh, y, y sobre, sobre todo los plazos que tienen establecido Y ahí tenemos dificultades porque, voy a poner solo un ejemplo que es de conocimiento de ustedes, Va una solicitud de un concejal, una iniciativa legislativa que ha sido decretado para tres comisiones. Por lo tanto, llega una comisión de su informe, llega la otra comisión, pero no llega la tercera comisión con su informe. Tenemos que ir a comisión por comisión para preguntar si van a responder, no van a responder. El otro elemento que hay a considerar a ustedes, que es la oportunidad de que cuando hay varias eh, instancias de solicitudes, de peticiones con el mismo tenor, que la comisión que haya juntado esas solicitudes, esas peticiones, remita para conocimiento que ha juntado en un solo informe diferentes hojas de ruta son las dificultades que tenemos, que al final y al cabo no son dificultades, son aprendizaje que te, tiene que hacer el equipo de asesores de este consejo, porque es evidente que es el consejo de la ciudad más importante de Bolivia, y con ese compromiso lo hemos transmitido a la concejal secretaria, y con ese compromiso se nos ha instruido eh, la concejal secretaria que seamos cuidadosos. Hoy se han reunido varias observaciones de varias características y una de ellas, por ejemplo, es que tenemos copia de la relación de, de los informes faltando una hoja, falta una hoja. Siempre digo yo, ¿quién lo hizo para felicitar o para castigar? Entonces, con lo que a mí respecta profesionalmente, asumo la responsabilidad de alguno de esas observaciones, pero también solicito que los asesores de cada comisión eh, nos reunamos para ver lo que le corresponde de manera individual a cada comisión. Eso sería todo, señores concejales. Gracias. Tienen la palabra concejal Garzón. Gracias, doctora. Gracias, presidenta. Apoyo la moción de la doctora Katia de la coordinación que debe tener el Consejo Municipal, ya que no se ha estado efectuando entre todos los asesores, desde el secretario de asesoramiento hasta todos los que están en las oficinas. Es bueno que se tenga esta coordinación. Y de manera aclarativa, como presidenta de la Comisión de Defensa Ciudadana, el cual pido que este informe se devuelva a la Comisión de Defensa Ciudadana, pero tomando en cuenta de que este... Para que se pueda eh, adjuntar la fotocopia la cual no es legible como ustedes pueden observar de la ordenanza municipal pero existe... Eh, el original que lo, man, lo maneja en Secretaría del Consejo Municipal, el cual solicito también de que en la siguiente eh, sesión podamos tenerlo también de manera original acá, ya que como expresaba la, la doctora Katia, las fotocopiadoras del Consejo Municipal creo que ya están obsoletas, ya no podemos darle más uso, por el cual ya no salen Legible, ni el original, ni los otros. Eso solicito. Gracias. Tiene la palabra, concejal Secretaria. secretario. Bueno, eh, mi persona hace unos días atrás eh, mandó una carta interna al presidente del consejo para ver el tema de la fotocopiadora. Y para evitar susceptibilidades y para que quede contado en acta, eh, obviamente necesitamos las. La, las fotocopiadoras correspondientes y bueno, apoyando la moción de mi asesora hace unos días atrás también cuando nos reunimos, eh, vimos que había una falencia sobre el tema de todos los, los asesores y sería bueno que previamente a cada sesión que se tenga se pueda reunir y podamos este, así mismo, o sea, ellos que puedan reunirse y así mismo nos puedan eh, plantear todas las observaciones que, que se encuentren eh, técnicamente hablando, ¿no? Entonces, yo creo de que si se trabaja de alguna u otra forma en conjunto, yo creo que el día de mañana vamos a, a poder este, estar tranquilos con el tema legal, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que ahora eh, ver la forma de cómo lo podemos solucionar, porque al levantar la mano de alguna u otra forma nosotros eh, estamos comprometiéndonos a a todos los, los que los asesores de alguna u otra forma técnicamente hablando eh, hacen, no su trabajo. Entonces nosotros el día de mañana podemos tener responsabilidades porque nosotros salimos y pueden venir a entrar eh, los otros concejales que vengan eh, eh, y van a observar de que hemos aprobado eh, en este caso en la comisión que se aprobó donde no, la fotocopiadora no, no sirve, ¿no? Entonces, para evitar el día de mañana secuelas, yo creo que es algo importante, ya eh, que veamos el tema de la secretaría para que se puedan bajar los informes y ver algún tema de filtro, para que así todos los concejales podamos quedar tranquilos, porque creo que tenemos la buena voluntad de hacer las cosas bien y de que el día de mañana no tengamos ningún tipo de represalias. Es todo, presidente Gracias, concejal secretaria. Tiene la palabra concejal Medrano. Bien, brevemente yo coincido con lo que dicen las, concejal, las concejales. Eh, no tengo ninguna duda de que ninguno de los concejales aquí presentes hacemos las cosas de mala fe, eh, entendemos que al contrario estamos sirviendo a los vecinos. Y más bien una sugerencia, ¿no? nosotros estábamos implementando el año pasado eh, los QR, entonces evitábamos todo este pajo de papeles y cada concejal podía entrar con el código y revisar los expedientes, y así tampoco teníamos la susceptibilidad de que nos metan una hoja, nos saquen otra, porque queda guardado en el archivo. ¿no? Entonces Mi sugerencia, queridos colegas, y también para la Secretaría correspondiente, deberíamos ya implementar el tema de los archivos y expedientes digitales. Ya no podemos seguir con tanta cantidad de papeles y papeles y papeles cuando podemos evitar eh, ese gasto, ese daño ambiental, si ustedes quieren verlo así, y de esa manera transparentamos la información, la hacemos más rápida y nos evitamos susceptibilidades. es Una sugerencia, colega concejal. Gracias, concejal Medrano. Tiene la palabra, concejal secretario. Concejal Medrano, en un momento dado eh, hablamos con el presidente para dar curso a esto. Ya lo hemos analizado sobre el tema del, de la digitalización. Yo creo que es importante y el primer paso fue el tema de las entregas de las computadoras a los concejales. Yo creo que el segundo paso es ver la forma que podamos trabajar y hacerlo, el, el, el, ya dar pie para ejecutarlo, este plan que tenemos sobre el tema de la digitalización, que es un tema muy importante para, para el Consejo y el Pleno. Muchas gracias, queridos colegas. Me sumo a toda la preocupación y a toda la sugerencia. Entonces, ya públicamente todos los asesores técnicos de cada concejal y de las comisiones están convocados por medio de la asesora de secretaría para coordinar. Eh, yo creo que nuestro mecanismo de coordinación es muy débil aún. El día de ayer yo estaba fatigada porque revisé los informes y resulta que faltaban informes que estaban programadas para la sesión ordinaria. Entonces hicimos un montón de, de llamadas, y e hicimos por, por, por escrito el informe y ya la secretaria también nos respondió por escrito por qué se quitaron esos informes. Pero todas estas cosas pueden evitarse si es que hay coordinación si es que los técnicos de las comisiones, de cada concejal y de la misma directiva, coordine previo antes de sesión y se haga la revisión minuciosa de todo lo que llega y de todo lo que se va a leer en el pleno. Eh, es la segunda observación, no sé cómo será la calidad del servicio de la fotocopia ahora, pero en la anterior sesión, antes de la, de la suspendida, también hubo observación de concejales que no les había llegado, de acuerdo al reglamento del horario, los informes. Cu ¿Cuál fue la explicación de nuestro asesor? Que la fotocopia ahora remite muy lento los informes a los concejales y por eso se tuvieron que posponer tratamiento de informe porque no estaba dentro del plazo del reglamento. Esperemos que estos detalles se vayan mejorando en el transcurso de esta gestión. Vamos a volver este informe a la Comisión de Defensa Ciudadana para que se complemente la información completa no se puede aprobar un informe con una hoja en blanco porque tal vez en el camino le quitan la hoja en blanco y le ponen otra ¿no? entonces por previsión retorna a la comisión de defensa ciudadana no es que uno sea de, uno no es que uno sea desconfiado pero siempre hay que tomar pre, previsión y evitar futuras ilegales tiene la palabra el doctor Oña y luego vamos a poner a consideración cortito, por favor. Ya. Sí, eh, muchas gracias, presidenta. Simplemente en la vía aclarativa lo que corresponde no es devolver el informe a la comisión, porque en el informe original está correctamente impresa la, la hoja que se está extrañando. En todo caso, lo que corresponde es devolver a quienes tienen la responsabilidad de hacer la distribución correspondiente y verificar de que lo que se ha entregado en originales este, se corresponda con la documentación que se está entregando a los concejales eh, para el tratamiento respectivo. Gracias. Ya. Entonces, si en el informe original eh, es legible la fotocopia, doctor Oña, eso por favor que lo coordinen los asesores, el equipo técnico de cada concejal para verificar que la hoja anexada sea conforme, conforme se afirma. Previa a esa aclaración, se eleva el informe al Ejecutivo Municipal. Vamos a poner a consideración entonces para que se apruebe el informe con las observaciones realizadas. En consideración del informe y proyecto de petición de informe y minuta de comunicación de la Comisión de Defensa Ciudadana, los concejales que estén de acuerdo con la aprobación del informe y proyecto de petición de informe y minuta de comunicación de la Comisión de Defensa Ciudadana, sírvanse levantar la mano. Informe, concejal secretario. Nueve votos, señora presidenta. Aprobado el informe y proyecto de petición de informe y minuta de comunicación de la Comisión de Defensa Ciudadana, previa aclaración realizada en el Pleno, remítase al órgano ejecutivo municipal. Señor secretario, de lectura al informe y proyecto de minuta de comunicación de la Comisión de Defensa Ciudadana. Comisión Municipal de Defensa Ciudadana, gestión número 21 informe CMDC, número 03, que habrá 2022 2023 fecha 23 de mayo de 2022, referencia, informe sobre la solicitud de audiencia pública exponer la problemática de la asociación 20 de octubre, mercado va por Expediente número 1181, que habrá 2022, hoja, reta número 102, que habrá 2022. Recom recomendaciones. La Comisión de Defensa Ciudadana del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en virtud de la autoridad que le confiere el reglamento general del Consejo Municipal en sus artículos 36, 38, 40, 47, 51 y 60h, en concordancia con el reglamento para el funcionamiento de las comisiones del Consejo Municipal, RM, número 145, quebrado 2015, en sus artículos 2, 7, 15 y 16, y al amparo del artículo 100 del presentado reglamento general, recomienda al Pleno aprobar el presente informe y en consecuencia... Única. Aprobar la minuta de comunicación adjunta que forma parte indisoluble del presente informe y al amparo de los dispuestos por el artículo 61 del reglamento general del consejo municipal en relación con el artículo 2, párrafo primero y segundo del art y artículo 5 de la ley autonómica municipal GAM número 011 que mil 2014 ley de fiscalización municipal remitir al orden ejecutivo municipal para los fines consiguientes de ley. Leído, señora presidenta. Gracias, concejal secretario. Tiene la palabra concejal Medrán. Queridos colegas, eh, previamente, eh, esta semana, eh, o la semana pasada, si no me equivoco, tuvieron una, una sesión en la cual estuvieron presentes los vecinos del mercado Guapurú, algunos comerciantes, y extrañamente en esta sesión eh, se inicia un proceso en la comisión de ética en contra de mi persona, porque fui a hacer la inspección a, ante algunos hechos irregulares en este lugar, ¿no?, yo no sé si es por desconocimiento de algunos colegas concejales, la verdad, no, no entiendo. El reglamento eh, es claro, establece que cualquier denuncia de ética puede entrar por, debe entrar por ventanilla única. Ese es un procedimiento que no se puede violar. Y para sorpresa mía, como colega concejal, concejales nuestros, concejales de este consejo, han pedido que me metan a, a ética por ir a hacer el trabajo de fiscalización. Nosotros ingresamos a ética hace más de un mes atrás, eh, por ventanilla única, la solicitud para que se inicie un proceso contra un concejal que tenía una denuncia en fiscalía por abuso contra la mujer. Y hasta el día de hoy no tenemos noticias de esa petición. Y ya deben ser dos meses, quizás tres meses. Pero extrañamente, la semana pasada, a solicitud en una audiencia, aprueban que se haga un proceso de ética a mí. Yo no sé si es maniobra política, si quieren hacer algún problema por allí, no importa, o sea, no hay problema, yo conozco la ley y no, no me preocupo, pero el accionar la mala fe, colegas, eh, no es correcta. Este proceso ya está viciado de nulidad, porque los que han aprobado son parte del comité de ética, ya han dado su veredicto, incumpliendo el procedimiento, el debido proceso. Entonces, quiero pedirles, colegas, en este momento, la reconsideración de lo que ustedes votaron ese día a favor, para que se anule, porque es incorrecto. Y reiterarles una vez más, yo creo, colegas, que existe madurez política entre nosotros para poder subsanar cualquier asunto. El hecho de que yo esté, no sé, pues denunciando a una persona con plata en los bolsillos, no significa que estoy en contra de ninguna fuerza política. Estoy haciendo un trabajo de fiscalización. O si estoy denunciando al, algún hecho como el de la señora de Guapurú, que fuimos, vimos los videos, recuperamos la información, eh, tampoco significa que estamos en contra de, de alguien o de algún partido político es parte de la fiscalización y en, y en último caso pues colegas por último si quieren hacerlo háganlo pero siguiendo el debido proceso no, no le pelemos, pues no, son, no, hay, no hay que ser tan chabacano para hacer estas cosas ¿no? yo les pido por favor poco más de respeto poco más de respeto por la ley por el procedimiento y una vez más solicito la reconsideración de esa medida adoptada queridos colegas tiene la palabra la concejal Garzón, luego el concejal Alberto. Gracias, presidenta. Efectivamente, eh, yo estuve presente en el pleno cuando se atendió en audiencia pública justamente a, a la señora que expresa el concejal Medrano. Pero como miembro de la Comisión de Ética, mi persona no ha ingresado absolutamente nada de lo que él se está refiriendo y mi colega concejal Miguel Fernández tampoco, el cual nosotros no tenemos conocimiento de lo que él ahora está comentando. Así que no sé a qué concejal se refiere él, sería bueno que lo diga, para que se aclare esta situación, porque nosotros no metemos nada de manera chabacana tampoco, ni para hacer daño a nadie, porque no es nuestra forma de actuar. Gracias, presidente. La palabra, colega. El concejal Alberti, pero quisiera aclarar este, por, por, no por alusión, sino porque yo estaba presidiendo la audiencia pública eh, vecinos del mercado Guapurú vinieron a solicitar la audiencia pública e informaron, yo creo que en el acta, el concejal Medrano lo va a revisar, toda la descripción de la cual le, les molestó y ellos van a hacer llegar el informe también al consejo, creo que ya han hecho llegar, sobre por qué ellos solicitaban que se lo pase a la Comisión de Ética. Esa postura, esa, esa petición de los vecinos fue secundada y pedida por un concejal que estaba presente en la audiencia pública sí. Éramos siete concejales en sala, tres abstenciones y cuatro aprobación. Estaban los asesores eh, jurídicos orientándonos. En todo caso, voy a dar la palabra al concejal Alberti y luego al concejal al, al doctor, al asesor de al, al secretario, al, al doctor Fernando. Tiene la palabra concejal Alberti. Gracias. Gracias, presidente. Primero quiero quiero lamentar eh, que se esté procediendo esa manera, los vecinos que vinieron a hacer una denuncia, eh, no presentaron ninguna prueba. Además, eh, entendemos nosotros de que si hay alguna denuncia en contra de aquí de algún concejal, ya sea el concejal Medrano o cualquier de los 22 concejales, debe seguir un debido proceso, Presidenta, y, y en este caso no se puede mandar directamente a la Comisión de Ética. El proceso es que van a, vaya primero a la Comisión de Constitución como comisión que admite y valora toda denuncia respecto a alguna autoridad. Entonces, no podemos, eh, en este caso, nosotros romper nuestras leyes o el reglamento, más allá de que sea cierto o no. Entonces, yo entiendo de que, eh, eh, más allá de las diferencias, etcétera los, los vecinos que vinieron eh, del mercado Guapurú 2 están totalmente eh, parcializados y es una pelea, familiar, como hemos podido apreciar los que estuvimos presentes ese día. Entonces, Presidenta, yo sugiero considerar la solicitud del, del, del concejal Medrano, porque no corresponde ni siquiera la solicitud de enviarlo directamente a, a una comisión de ética, dado que no hay ninguna denuncia, no hay ninguna prueba, no se han ingresado por ventanilla, Menos aún eh, a nosotros, como miembro también de la Comisión de Ética y miembro de la Comisión de Constitución, no nos ha llegado también documentación. Porque en este caso, repito, debería pasar primero por la Comisión de Constitución como comisión de, que admite cualquier denuncia y la que valora los documentos, los, en este caso los analiza, ve si están fuera de la norma, etc. Por lo tanto, Presidenta, creo que esto es una, una total de, desproporción el entendido de querer eh, acusar a un colega que no ha cometido ningún delito, al contrario ha ido a defender a una señora que ha sido golpeada por su propia familia y que eso es lamentable Gracias Presidente Muchas gracias Concejal Alberti eh, yo voy a um, antes de pasar la palabra a la Concejal Silvana, hubiese sido lindo Concejal Alberti porque usted estaba en la audiencia pública que pida la palabra y haga las, las observaciones que está haciendo eh, estaban también los secretarios, yo no recuerdo a quién consulté. Yo, es la segunda audiencia pública que yo presido y, y, y ratifico el apego a la norma, que, que tiene que respetarse, tiene que hacerse como establece la norma, pero en, en, en ese momento nadie, nadie pidió la palabra, nadie objetó, eh, no nos hicieron la orientación que corresponde, y si hay esta moción de reconsideración la vamos a tomar ahora, concejal Madrano. Tiene la palabra doctor Cuellas. Gracias Presidenta, con relación al tema eh, en cuestión y en apego a lo que dice nuestro reglamento, eh, para poder presentar cualquier recurso de reconsideración tendría que haber acero en la sesión inmediata posterior, entonces la reconsideración no, no iría en este caso porque ya esta es una segunda sesión. Con relación a lo que plantea el concejal Medrano y el concejal Alberti, es verdad Todavía no está en la Comisión de Ética, no puede estar en la Comisión de Ética, porque lo que se ha determinado es que pase a consideración y tratamiento a la Comisión de Constitución, quien tendrá que evaluar si evidentemente existen los elementos de juicio para poder remitir recién a la Comisión de Ética los antecedentes. No hay delito, por si acaso este, no se trata de, de sancionar con una Comisión de Delito, sino con una conducta ética que posiblemente esté en contra de lo que establece nuestro propio estatuto. ya No ha pasado a la Comisión de Ética porque recién esto viene del día lunes. Hoy estamos teniendo la reunión y se han ido remitiendo y posiblemente va a pasarse los antecedentes. Como ustedes dicen, no, no, no podemos emitir ahorita ninguna opinión porque eso salió una denuncia pública en una audiencia pública y por lo tanto se decidió que vaya a la comisión de constitución para que sea quien evalúe si prospera o se archiva y eso podrá ser considerado después en el plenario nuevamente ¿no? y es lo que establece el reglamento Gracias doctor Fernando, si se revisa el acta de la audiencia pública, le voy a pedir al concejal Medrano que revise, yo primero mencioné la comisión de constitución pero un colega del pleno dijo, no constitución, ética de. No. No, no, y, y, no, pues puede bueno, no puede ir a ética. Porque vamos a la palabra a la concejal secretaria, sí. por favor, que está pidiendo la palabra. Sí. Ah, sí. Por, por, por si acaso, perdón, perdón. Por más que haya dicho un concejal o esté mal que ella ha dicho, pero se votó para que vaya a la comisión de constitución, no a la ética. Y si el procedimiento establece eso, tenemos que seguir el procedimiento, ¿no? Bueno, yo entiendo las diferencias que como concejales partidos. Eh, Tengamos, ¿no? Pero yo creo que todo, o sea, para que nos sirva para el tema de, la, de las próximas veces, yo creo que tenemos que hacer todo por el conducto regular. Eh, no por la potestad que nos den sobre el tema del pleno, ¿no? Eh, hacerlo, sino que tenemos que ver el tema del conducto regular, ¿no? Yo creo que si no podemos estar acusándonos a nosotros, y aún me aculpa, en algún momento lo hice, eh, acusándonos a nosotros sin tener las pruebas correspondientes, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que nuestra, nuestra honorabilidad, yo creo que como concejales este, tenemos que, que cuidar y cuidarnos también cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eh, no podemos ser dañinos y estar atacando independientemente de... de del, del partido político que, en el que yo creo que en, en el que pertenecemos. ¿no? Yo creo que la ética es lo primero y yo creo que para sesiones posteriores tengamos en consideración de tener las pruebas correspondientes antes de, de lanzar o de acusar o de, o de querer desprestigiarnos los unos a los otros. Entonces yo... Eh, propongo ¿no? que en las próximas sesiones que, que se hagan, no simplemente porque tengamos potestad de hablar en el pleno del, del Consejo, eh, poder hacer alusión a, a nuestra honorabilidad. Yo creo que tenemos que hacer por los conductos regulares correspondientes y con las pruebas correspondientes, para que sí mismo también nuestro peso al cuando nosotros hablemos tenga el día de mañana coherencia y tenga el día de mañana potestad y el valor correspondiente para lo que nosotros hablemos y digamos. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, concejal secretaria. Apoyo la moción. Tiene la palabra concejal madrano Bien, gracias, concejal Mucárcel. Eh, y quizás no estamos hablando del informe de la colega concejal, que no está en discusión, pero es sobre el tema, ¿no?, de la concejal Garzón. Es sobre el tema que sucedió. Yo me, me hubiese gustado que el doctor Cuellar nos diga a, a los vecinos, al consejo municipal, bajo qué artículo de procedimiento ha sometido a votación eh, el tema de comisión de ética que no ingresó por ventanilla única. Yo, yo quisiera saber bajo qué, bajo qué artículo procedimental se ha sometido a votación un tema de ética. Porque la verdad, doctor, no lo entiendo. O sea, usted que es abogado sabe que el procedimiento para someter a consideración cualquier tema que tenga que ver con una comisión de ética debe entrar de forma escrita por ventanilla única. No se puede hacer porque un vecino se pare y diga, sugiero esto. Hay que seguir el procedimiento. Si nos puede aclarar, por favor, para que podamos tomar conocimiento cuál fue la normativa vigente que se utilizó para someter a votación. Por mi intermedio, por favor, concejal Medrano. Gracias, presidenta. Eh... Primero, tenemos que dar clara que no está remitida a la Comisión de Ética. Segundo, eh, hay una petición de audiencia pública que ingresa por ventanilla, eh, eh, ventanilla única y esa, en, dentro de esa audiencia pública es donde se hace la denuncia pública y abierta que se habían cometido algunos hechos que están en contra de la ética. No es delito, no, es, no ha sido considerado por si acaso todavía que sea remitido a la Comisión de Ética. Solamente lo que se pasó fue que se remitió a la Comisión de Constitución para su consideración. No, no ha pasado. Yo creo que vale la reflexión y vale, vale el momento para que todos los concejales este, tengan la misma actitud con relación a lo que decía la concejal Muscarza. Porque en esta últimas semanas hemos visto que también otro concejal nuestro han salido y han vociferado una serie de cosas por una denuncia que es no sabemos todavía en qué va a terminar ni en qué va a concluir. Entonces, creo que vale la reflexión para todo, porque de repente nos estamos dejando llevar por el momento y no por lo que debemos hacer y actuar. ¿no? Entonces, si usted me pregunta por dónde entra, yo le, voy a, yo le voy a contestar que hay una petición escrita en una audiencia pública que entra por ventanilla única. Pero también le voy a decir, claro, que el concejal Medrano no está siendo considerado todavía en la Comisión de Ética porque la Comisión de Constitución ni siquiera ha tenido conocimiento para poder considerarlo aún, ¿no? Entonces, este, es posible que en el calor del momento se digan muchas cosas, se hagan muchas cosas, pero creo que vale la reflexión para todos este, y que hagamos todas las cosas de la mejor manera, ¿no? Muchísimas gracias, doctor secretario. Tiene la palabra el concejal eh, gracias doctor por aclararnos, eh, simplemente recordarles, ¿no? no es el procedimiento correcto, yo espero que esto no vuelva a suceder, no podemos justificar lo de que ingresó una audiencia por ventanilla, es cosa, son cosas completamente distintas, una audiencia no es lo mismo que una solicitud de comisión de ética y no podemos someter a votación si les parece que pasa con constitución, lo único que pasa con constitución es lo que ingresa por ventanilla, eso sí podemos someterlo, eso fue un error eh, bueno, no vamos a discutir mucho en el tema, pero le agradezco, doctor, y gracias por concejales. concejal. Gracias, concejal Medrano. Eh, hay que recordar que a la concejal Noemí Centellas igual por una audiencia pública, la mandaron a la Comisión de Constitución. Entonces, habría que revisar el procedimiento. Y la reflexión de la concejal Silvana Mucartel, aplíquese para todo. Aplíquese para todo, porque a veces con el afán de sacar un, un rédito, un beneficio, un protagonismo coyuntural... Eh, se, se, se largan cosas sin, sin fundamentos sin previa investigación. En todo caso, esperemos que los 11 concejales más, más sus suplentes salgamos ilesos, intactos, sin haber cometido ninguna ilegalidad y que seamos cuidadosos en todo nuestro procedimiento. Continúe, concejal secretario. Ya lo leí, señora presidenta, la el informe de la Comisión de Defensa Ciudadana procedería a decretar y a hacer un... proceso. Un vo un... Gracias, concejal secretario. En consideración... el. Perdón, informe... falta la minuta, me dice el doctor. Ah, sí, continúe, Oña. concejal secretario. Santa Cruz de la Sierra, 2022. Señor Mayoni Fernández Saucedo, alcalde municipal, gobernador municipal de Santa Cruz de la Sierra, presente. Referencia, minuto de comunicación. Estimado señor alcalde, en atención al informe CMDC, número 03, que habrá 2022, 2023 23, de 23 de mayo de 2022, de la Comisión de Defensa de Ciudadana, al amparo de los impuestos del artículo 61 del Reglamento General del Consejo Municipal, en relación al artículo 2, párrafos primero y segundo del artículo 5 de la Ley Autonómica Municipal, GAN, número 011, que habrá 2014, Ley de Fiscalización Municipal, remitimos respetuosamente a conocimiento de su inactividad la presente minuta de comunicación, recomendando lo, lo siguiente. 1. Acumular los antecedentes, resolver conforme al razonamiento del informe CMDC número 07, que era 21, 92, de fecha martes 5 de abril de 2022, con referencia al informe sobre la solicitud de audiencia pública para tratar temas sobre presuntos atropellos sucedidos en el mercado municipal Guapurú. 1. Con relación a la hoja de ruta número 178, que era 2021, expediente número 1310, que era 2021. 2. Dar, escrito, dar estricto cumplimiento a los artículos 32, 34, 44, 45 y 46 del reglamento para la administración y funcionamiento de los centros de abastecimiento minoristas de la Sierra, aprobado mediante decreto municipal número 024, que era 2021, de 29 de octubre de 2021, que da a la Secretaría Municipal de Seguridad y Ciudadana de Abastecimiento y a la Dirección de Centros de Abastecimiento Minoristas y Servicios, respectivamente, la potestad para autorizar... Emitir la correspondiente resolución administrativa municipal y suscribir el contrato de concesión para el uso temporal y privativo de bienes y dominios públicos con fines comerciales y o de servicios en los centros de abastecimiento municipales minoristas. Debiendo, por tanto, resolver el conflicto en relación a la concesión temporal del puesto de venta número uno del mercado 2 por 1 a favor de quien acredite con primicia el cumplimiento de la norma legal vigente. 3. No sustraerse de las... ...de la solución del conflicto y mucho menos delegar sus atribuciones y responsabilidades a las asociaciones gremiales... Cuatro. A través de la Secretaría de Desarrollo Humano hacer el acompañamiento a la denuncia formulada por el señor Marcos Ezequiel Aroquipa Ticona por supuesta violencia familiar ejercida contra su persona por su hija Karen Rosario Aroquipa Quesper y Yerno, en relación al peito por el puesto de venta número uno del Mercado Guapuru 1. 5. Incorporar dentro del reglamento para la administración y funcionamiento de los centros de abastecimiento minoristas de Santa Cruz de la Sierra, aprobado mediante decreto municipal número 024-2021, de 29 de octubre de 2021, el procedimiento para resolver controversias. 6 modificar el reglamento para administración y funcionamiento de los centros de abastecimiento minorista de Santa Cruz de la Sierra, aprobado mediante el decreto municipal número 024, que era 2021, de fecha 29 de octubre de 2021, en base a los criterios establecidos en el decreto superior número 181, normas básicas del sistema de administración y de bienes y servicios, en cuanto sean aplicables para la autorización y concesión para el uso temporal y privativo de bienes de dominio público con fines comerciales y de servicios en los centros de abastecimiento municipales minoristas. Siete, Tanto la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento y la Dirección de Centros de Abastecimiento Minorista y Servicios, al emitir resoluciones administrativas, deben garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, debiendo las mismas. Inciso A. Determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes. Inciso B. Contener una exposición clara de los aspectos prácticos pertinentes. Inciso C. Describir de manera expresa los supuestos hechos contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto. Inciso D. Describir de, de forma individualizada todos los medios de pruebas aportados por las partes procesales. Isiso e. Valor de, de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándole un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada. Isiso F. Determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. Las determinaciones asumidas por el órgano ejecutivo municipal deberán ser puestas en conocimiento hasta terreno deliberante. Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. He leído, señora presidenta. Muchas gracias, concejal secretario. En consideración el informe y proyecto de minuta de comunicación de la Comisión de Defensa Ciudadana. Los concejales que estén de acuerdo con la aprobación del informe y proyecto de minuta de comunicación de la Comisión de Defensa Ciudadana, sírvanse levantar la mano. Informe, concejal secretario. Seis votos y tres atenciones. Aprobado el informe y proyecto de minuta de comunicación de la Comisión de Defensa Ciudadana. Remítase al órgano ejecutivo municipal. Señor secretario de lectura, el informe y oficio de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deporte. Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deporte. Informe CSTD, número 01, que era 2022-2023, Antecrudez de la Sierra, de 31 de mayo de 2022. Informe legal referente a la solicitud de reconocimiento de la institución evangélica... Sí. Obra evangélica nacional por sus 50 años sirviendo a Dios en Bolivia. Hoja de ruta número 127, que era 2022. Recomendaciones. De acuerdo a los antecedentes al análisis técnico y legal de las conclusiones anteriormente expuestas, la Comisión de, Cu de Educación, Cultura, Turismo y Deportes. Recomienda al Pleno del Consejo Municipal lo siguiente: 1. Aprobar el presente informe de la Comisión. 2. Disponer el archivo del expediente sujeto a análisis y consideración por ser extemporáneo. 3. Se sugiere tomar en cuenta para futuros casos la aplicación del artículo 7, párrafo primero, de la ley de honores, distinciones condecoraciones y premios por servicios a la comunidad, para evitar retrasos en las solicitudes presentadas por la ciudadanía. Leído, señora presidenta. En consideración del informe y oficio de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deporte, los concejales que estén de acuerdo con la aprobación del informe y oficio de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deporte, sírvanse a levantar la mano. Informe, concejal secretario. Ocho votos y una no atención. Aprobado el informe. Nueve. Ay, menos la concejal Gabriel. Ocho, uno. Aprobado el informe y oficio de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deporte, remítase al órgano ejecutivo municipal y al peticionante. Señora Secretaria, de lectura al informe y oficio de la Comisión de Constitución y Gestión Institucional. Voy a dar lectura a la relación de informes de comisión número 13. Comisión de Constitución y Gestión Institucional, informe CM-CCGI, número 006, quebrado 2022 2023 Santa Cruz de la Sierra, 23 de mayo de 2022. Asunto, análisis legal a la fe de ratas para la resolución municipal, número 093, quebrado 2018-2019, de fecha 14 de diciembre de 2018, expediente número 267, quebrado 2022, hoja de ruta número 39, quebrado 2022. Recomendaciones. En consecuencia, la Comisión de Constitución y Gestión Institucional recomienda lo siguiente. 1. aprobar el presente informe. Dos, remitir mediante oficio al alcalde la consideración del informe y solicitar la de del del trámite de educación y impulsado por la de ciudadanía ciudadana de Esteria, San Rana, Rojas, es el, es el de base para nuestra solución municipal número cero de fecha 14 de diciembre de dos referida al terreno ubicado en la web cuarenta manzano dos lo tengo número treinta con la sombra de y de la para nueva compulsa los participantes de la de los señor Aprobado el informe de la Comisión de Constitución y Gestión Institucional. Permítase al legislativo único señor secretario de la Comisión de Comisión de Constitución Criminal, buenos días, buenos días. Adentro, season, perfecto, extra, y Gestión Institucional. Comisión de Constitución y Injeción Institucional, informe CM y CCGI, número 014, que habla de 2022-2013, a de la sierra, 24 de mayo de 2022 Referencia: Informe legal referente a recursos de y solicitud el nuevo proceso de insolvencia de terrenos ubicados en el municipal número 10, V118 y 118A, zona sur. Tierras nuevas, de propiedad de los señores Rubensiro Rojas Vaspineiro y Gutenberg Núñez Chávez. Expediente de hoja de ruta número 118, que era 2022. Recomendaciones. De acuerdo a los antecedentes, al análisis técnico legal y a las conclusiones anteriormente expuestas, la Comisión de Constitución, Ejecutivo Institucional recomienda al Pleno del Consejo Municipal lo siguiente: 1. Aprobar el presente informe de la Comisión. 2. Remitir el oficio dirigido al orden ejecutivo municipal, acompañando los antecedentes que causan el expediente para fines de que las secretarías competentes analicen de manera técnica, administrativa, económica y legal la procedencia o procedencia de la solicitud realizadas por los señores Rubén Ciro Rojas y Gutenberg Núñez Chávez, en calidad de apoderados de la señora Blanca Evelyn Vega Ortuño y Alberto Vega Ortuño, quienes a su vez son herederos de la fallecida señora Julia Ortuño Herrera, toda vez que manifiesten encontrarse perjudicados y violentados a sus derechos a la propiedad privada sobre un bien inmueble ubicado en la UB-118 y 118A, ocupado por la alcaldía municipal y sobre el cual se ha dispuesto a terceras personas sin que se hubiese pagado el justiprecio por concepto de expropiación. 3. Aprobar... Se comunique mediante oficio a los peticionantes que el presente expediente fue remitido al órgano ejecutivo municipal, toda vez que no corresponde a este órgano fiscalizador y legislativo pronunciarse sobre el fondo de su presente pretensión. Atención a que los hechos y actos administrativos que se impugnan fueron emitidos por las diferentes secretarías y departamentos pertenecientes al órgano ejecutivo municipal. Esto es cuando se informa para fines consiguientes. Leído, señora Presidenta. Este... Aquí hay otra observación al informe de esta comisión porque hay tres hojas, hojas en blanco, uno en la página número 5 y la demás debe estar en la 12 o 15. Pues no sé si es porque se han olvidado imprimir algo o han metido hojas de más, porque no se puede verificar la, la continuación. En todo caso, el, el parágrafo parece que está por dentro. Parece que la hoja está por demás, ¿no? Sí, está por demás. Es error de la fotocopiadora, que no se la ha pasado en, en el... En Pero cuando ustedes reciben de la fotocopiadora, ¿no verifican lo que les entrega la fotocopiadora? La palabra, presidente. Tiene la palabra, concejal secretaria. Tienen que ver la forma de poder, a los, a los informes que se reciban, este... Otra vez volvemos a lo mismo con el tema de los filtros, porque no podemos aprobar informes con, hoja, con hojas en blanco. Entonces, otra vez este, vemos que el tema es recurrente. Aquí no sabemos en este informe si es un tema de fotocopiadora o es que se han añadido dos hojas. Entonces, eh, yo creo que, o tres hojas, perdón, en este caso. Entonces, yo creo que tenemos que que ser un poquito más consecuente de las cosas que hacemos. Eso les, les, les hablo a los asesores que corresponden. Entonces, para ver este tema, ¿no? Porque no podemos estar aprobando o, o teniendo, porque tenemos algunas susceptibilidades, entonces no, no podemos estar en, en, en estas, ¿no? Y vemos que el tema es recurrente. Es todo, presidente. Gracias, concejal secretaria. ¿Qué dicen colegas del Pleno? No sé sí. cómo están sus informes de ustedes. La comisión, por favor. La comisión de constitución. Tiene la palabra el doctor Wilder La palabra presidenta. Buen día, buenas tardes. Eh, hay dos hojas en blanco revisando ahorita, pero la correlación de la... de la Está están correcta. Es entre entrepapelamiento. Es un error de nosotros el no revisar cuando nos lo entrega la fotocopiadora. Pero en todo caso, insistimos, también es, es, es también eh, de la fotocopiadora de que no, no está eh, su fotocopiado correcto. Está sacando hojas eh, en blanco, pero lo vamos a, a corregir, querida presidenta. Gracias, doctor. Vaca tiene la palabra el concejal Garzón. Gracias, presidenta. Eh, para que no sucedan estas cosas con el tema de la fotocopiadora, que ya vemos reiteradas veces que está pasando, sería bueno de que se traiga el original, presidenta, para que nosotros podamos tener constancia en caso de que se haya tenido alguna redacción ya en las siguientes hojas, o en caso de que las hojas salgan así en blanco, para tener conocimiento de qué es lo que estamos teniendo. Es todo, presidente. Estoy de acuerdo. ¿Quién tiene el expediente original para la remisión del Ejecutivo? ¿Pueden verificar, por favor, si no lo trajeron? Tiene la palabra concejal Silvano. Sugiero que para las próximas sesiones traigan todo lo que es original para evitar susceptibilidades sobre los que estamos inscritos en el tema de las comisiones. Y también eh, las personas que están, este, que preceden la, las comisiones, yo creo que sería ideal eh, colocar el sello o su rúbrica en toda la gente, más que todo sello, ¿no? para que así mismo, pero que sea personal. Para evitar susceptibilidades de que el día de mañana nos puedan in incrementar algunas hojas eh, eh, en archivo Gole o, o, o, o poder eh, anexar otras hojas que no corresponden al, al, al eso es todo presidente gracias entonces lo dejamos el informe ya hay que sacar las hojas en blanco. hay que retirar las hojas en blanco así que antes de que firmemos lo que estamos presidiendo ahora a todo mi equipo técnico, revisar bien y que los filtros tanto de secretaría como de presidencia, vicepresidencia y cada asesor de cada concejal hagan la revisión minuciosa de todos estos detalles. ¿Ya? En consideración del informe y oficio de la Comisión de Constitución y Gestión Institucional, los concejales que estén de acuerdo con la aprobación del informe y oficio de la Comisión de Constitución y Gestión Institucional, sírvanse levantar la mano. Con las observaciones dadas. Informe, concejal, secretario. Siete votos y una abstención. Aprobado el informe y oficio de la Comisión de Constitución, gestión institucional, remita a el órgano ejecutivo municipal. Señor secretario de lectura, el sitio y oficio de la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios. Santa Cruz de la Sierra, 20 de junio de 2022, ctcm cpoms número 003, quebra 2022-2023. Referencia, remisión, expediente número 2105, quebra 2022, en otra consideración mediante el presente en atención al expediente número 2105, quebra 2022. Y dando cumplimiento al reglamento general y reglamento para el funcionamiento de las comisiones del Consejo Municipal, tenemos bien a repetir para, para consideración del plenario el oficio dirigido a la Junta Vecinal de Barrio roque Coronado Central, V166, título Municipal número 12, referente a los temas de asentamiento en el área verde Pico y Plancha, Manzano 52, invasión de la calle entre los Manzanos 37 y 38, embardados y encerrados de las calles entre las Manzanas 18 y 26, conforme la respuesta de, del órgano ejecutivo municipal mediante C.I. DGGU número 147 para 2022, de fecha 4 de mayo de 2022, emitida por la Dirección General de Gestión Urbana, dependiente de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación. Sin otro particular motivo, saludamos a ustedes con las conexiones más distinguidas. Leído, señora presidenta. Gracias, concejal secretario. Yo no sé si estos informes también van a volver a la comisión porque no están conforme al formato. Que es la observación que hacíamos al anterior informe. Ah, qué bueno. ¿Conforme al reglamento? No, ya. Vamos a poner a consideración los informes de la Comisión de Planificación, reiterando las observaciones que se han hecho a la Comisión de Planificación en la anterior gestión para que se ajusten los informes al Ejecutivo conforme a, a formato conforme establece el reglamento. En consideración del CITE y oficio de la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios, los concejales que estén de acuerdo con la aprobación del CITE y oficio de la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios, sírvanse a levantar la mano. Informe, señor secretario. Ocho. No Nueve votos. Aprobado el sitio y oficio de la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios. Remítase al peticionante. Señor secretario de lectura, el sitio y oficio de la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios. Santa Cruz de la Sierra, 22.1.2022, 2022, cpoms número 00, quebrado 2022, 93. Referencia, remisión de expediente, número 1706, quebrado 2022, para archivo. De nuestra consideración, mediante el presente, en atención al expediente número 1706 quebrado 2022, y dando cumplimiento al Reglamento General del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, tenemos a bien remitir para consideración del plenario de oficio dirigido al área de archivo del Consejo Municipal, referente a la remisión del presente expediente para su archivo correspondiente, toda vez que la Comisión de Planificación, de Obras Públicas, Medio y Servicios tomó conocimiento de la comunicación, comunicación interna CI DGEU número 113 quebrado 2022, de fecha 3 de abril, perdón, 7 de abril de 2022 emitida por la Dirección General de Gestión Urbana, dependiente de la Secretaría de Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación, informando que de acuerdo a manual de funciones, esa dirección y su dependencia no tienen ninguna competencia, en tal sentido no pueden otorgar ninguna información con relación a los puntos referidos en el sitio CM-CPOMS número 0 096, que 2021-2022, mediante comunicación interna CI-CIT Plan número 465, que 2022, de fecha 7 de abril 2022. La Secretaría de Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación recomienda analizar y dar una pronta solución a la solicitud del señor Luis Hernán Álvarez Oliva y a la señora Gisela Valcázar, comerciantes del mercado de los pozos centros y la asistencia de los funcionarios de la Secretaría Municipal a las audiencias públicas para lograr resultados eficientes con los vecinos solicitantes, de acuerdo al manual de funciones que hacen a las unidades organizacionales de esa Secretaría. Se tienen calidad de descargo y respuesta a la comunicación interna CI de GGU, número 113, que habrá 2022, extendida en la fecha por el ingeniero Gabriel Montalovaca, director general de la gestión, de gestión urbana, dependiente de la Secretaría de Innovación, Tecnología y Planificación. Sin otro particular motivo, saludo a ustedes con las conexiones más distinguidas. Leído, señora presidenta. Muchas gracias, concejal secretario. Igual le retiramos la observación para, las para los próximos informes, concejal presidente de la Comisión de Obras Públicas. Que se ajuste de acuerdo al formato, conforme al reglamento. Tiene la palabra concejal Karina Orihuela. Gracias. Bueno, yo quisiera primeramente que se vean los informes de, de la anterior comisión, porque hemos tenido audiencias, eh, nos han pedido inspecciones, justamente los dirigentes de este mercado. Y, y no es posible que ahora se, se archive, ¿no?, Incluso estos dirigentes han denunciado cobros irregulares, extorsiones. Incluso a algunos dirigentes también que han hecho las denuncias, se, se los ha calumniado, ¿no? Les han dicho que son personas que trabajan en el municipio. Y yo creo que tenemos que ser un poco más responsables y velar por nuestra ciudad, velar por la gente que quiere el bienestar de nuestra ciudad. Yo creo que sí, yo en realidad no, no, no entiendo a, a este informe, no, no no he podido entenderlo bien. Y yo eh, pido ¿no? Que, que, que no vaya a archivo este informe. Vamos a pedir al asesor de la comisión tal vez que explique un poquito, que aclare bien lo que la intención de este informe. Tiene la palabra concejal, Alberto. Gracias. Gracias, presidenta. Colegas, creo que eh, al menos en la respuesta que le da el Ejecutivo a este consejo y también a eh, los vecinos, eh, indica recomendaciones fuertes. Y yo creo que este consejo, como fiscalizador y como el que tiene que poner orden en esta ciudad, en esas recomendaciones que vienen del Ejecutivo, claramente indica de que se han visto, por ejemplo... Eh, de parte del Ejecutivo, en este caso la Secretaría de Mercados o la Dirección de Mercados, extorsiones a los comerciantes de los pozos, se han visto ineficiencias en los recojos y la frecuencia de la basura, también se han visto que las ciclovías, las aceras que están en el mercado de los pozos han sido tomadas por los ambulantes, ¿no? y eso, eso es una verdad insoslayable, y asimismo otras ineficiencias que día a día de inseguridad, de microtráfico, tal como lo expresa su nota, están hoy día existentes en los pozos. Por lo tanto, creo, Presidenta, que nosotros no podemos hacernos, eh, en este caso, abstraernos de esta realidad. Uno va a los pozos y ve el desorden, las ciclovías están totalmente tomadas, hay inseguridad, sigue, sigue por ejemplo, el tema de los cachis ahí, uno no puede ir a ese mercado, la gente o los vecinos no pueden ir por la, el grado de inseguridad, que puede traer y otras ineficiencias que en este caso han denunciado eh, los dirigentes del mercado los pozos. En ese sentido, Presidenta, nosotros no podemos esto enviarlo a archivo, tal como indica la sugerencia. Más bien, yo creo que se debe armar desde la Comisión de Defensa Ciudadana una comisión para que nuevamente vayamos a verificar y hacer una inspección eh, en sitio y técnica de lo que está sucediendo en los pozos. Y en ese sentido, este, poder, eh, poder, eh, en el corto plazo, el Ejecutivo, el ejecutivo puede hacer eh, su tarea, porque eso es una realidad. Hasta ahora nosotros no entendemos cómo la Secretaría y la Dirección de Mercados y de Seguridad Ciudadana deja vender en las ciclovías que se han hecho en el mercado. No han tenido respuesta. Entonces, los que pasamos todos los días por ahí, vemos que obviamente alguien alguien están apadrinando. Y obviamente ese alguien viene del Ejecutivo. Entonces, creo que no nos podemos hacer los ciegos, Presidenta, y como consejo, como fiscalizadores de esta ciudad debemos tomar parte, por lo tanto, sugiero que en este caso las recomendaciones que inclusive el Ejecutivo analiza forme parte de la Comisión de Mercados para que convoque a una inspección y veamos todas las irregularidades que han denunciado estos vecinos. Gracias. Muchas gracias, concejal Alberti. Tiene la palabra concejal Garzón. Gracias, presidenta. Apoyo la moción que se derive también a la Comisión de Seguridad de Defensa Ciudadana y que en este informe de la Comisión de Planificación también se complemente con las secretarías correspondientes, es decir, que aquí se, se complemente el informe que nos brinde también la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, Macruz también, ya que ellos solicitan la frecuencia de recojo de basura y sin embargo esto solamente fue destinado a CITLAN, por lo cual tengo entendido que CITLAN indica de que no tiene competencia para poder responder este, estos temas. Y es obvio, se entiende, porque no le corresponde a ella ver lo de Macruz ni ver lo de Seguridad Ciudadana, por lo cual solicito que se presente también un complemento de informe, indicando que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Emma Cruz también nos brinde esa información y remitir antecedentes de denuncia de extorsión a transparencia. Es todo, Presidenta. Gracias, concejal Garzón. Yo creo que el Ejecutivo siempre lo ve unilateral su función, por eso es que la Dirección General de de gestión urbana, cree que tal vez solamente es su trabajo ver las avenidas, las calles o las aceras. No, no, no tiene la, la, la concepción integral de planificación, porque también implica mercados. No solamente mercados es tarea de defensa ciudadana o de seguridad ciudadana o de dirección de mercado. Tiene que haber la... la la participación o la competencia de la Secretaría de Planificación. La Secretaría de Planificación debe de ver la planificación de la ciudad en sí, incluidos los mercados. Yo creo que por eso es que ellos rechazan. En todo caso, tomando las, las consideraciones de los colegas concejales del Pleno, eh, remitimos este informe a la Comisión de Defensa Ciudadana y que vuelva a la Comisión de Obras Públicas. Tiene la palabra, concejal. La palabra, señor Presidenta. Tomando consideración en la anterior sesión de... Una minuta que pasa el secretario de, de Seguridad Ciudadana hace conocer que las competencias que ya, ya dejó de, de, de ser digamos, lo que es espacio público. Entonces, sería que como pleno, ahorita hacer una minuta con nombre y apellido, quiénes son los responsables de los espacios públicos ahorita de, por parte del Ejecutivo, para que nosotros pues se probamos y sapien, como concejales saber dirigirnos y quiénes son los que están haciendo. Las la respectivas, ¿cómo se llama? Eh, Apoyo a la notificaciones, multas, si se da el caso, de acuerdo a sus normativas y competencias y funciones que tienen ellos, para poder, después obviamente, la Comisión de Defensa Ciudadana hacer las acciones respectivas de citaciones a, a aquellos funcionarios. Eso sería, señor presidente. Segundo la moción. Gracias, concejal Fernández, gracias, concejal Mucarcel. En todo caso, esa minuta es muy aparte a la aprobación del informe, ¿verdad? El informe vuelve a la Comisión de Obras Públicas y, y pasa a la Comisión de Defensa Ciudadana. Lo ponemos a consideración con la extensión de la minuta de comunicación para que nos remitan la, los nuevos responsables de espacio público. En consideración, el sitio y el oficio de la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios. Ah, no, perdón. En consideración la remisión del informe a la Comisión de Defensa Ciudadana y su devolución a la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios, más la propuesta de minuta de comunicación planteada por el concejal Fernández. Los concejales que estén de acuerdo con la aprobación de cita y oficio de la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios, sírvanse levantar la mano. Informe, concejal, secretario. No hay voto, señora presidenta. Ha aprobado el sitio y oficio de la Comisión de... Ha aprobado la devolución, y remis... la devolución a la Comisión de Obras Públicas y remisión a la Comisión de Defensa Ciudadana del presente informe de la Comisión de Planificación Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios. Señor secretario, ¿hay algún punto más que tratar? No existe más puntos a tratar, señora Presidenta. Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión ordinaria. Les deseamos muy buenas tardes a todo el público presente y al equipo técnico. Que tengan buen provecho. Y de esta manera, aquí en el Distrito Municipal número 9, se concluyen estas dos audiencias, perdón, estas dos sesiones ordinarias, número 023 y 024. Muchísimas gracias a ustedes. Y les recordamos que nos sigan en las redes sociales del Consejo Municipal Santa Cruz de la Sierra.